Con esta tremenda frase, tremenda, tremendo inicio, tremenda vuelta, que en verdad no hemos cambiado ni frase ni nada, vamos a volver. A, a este podcast, a este nuestro podcast de, de, de gaming, no, de indies y demás de día a día Con, bueno, lo que viene a ser, iba a decir colaboradores habituales Uno de ellos, sí, buenas tardes Íñigo Sendino Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, volvemos con cosas nuevas, hemos hecho renovaciones Hemos hecho, bueno, alguna cosita que se ve por aquí Hemos renovado eh, portátiles, sí, hemos renovado sí. cámaras Correcto, sí. Hemos renovado espíritu, hemos renovado ganas Y hemos renovado todo menos... La música, el putísimo drop, como no Como siempre, let's go Menos la gilipollez, que efectivamente. Y sabes por qué más no hemos. no hemos. O sea, no hemos prescindido, perdón, de la gilipollez. ¿Por qué? Porque tenemos a un hombre con cinta aquí en el estudio. Let's fucking go. Buenas tardes, José. <risa> ah, no es verdad, es verdad, no, es verdad, no puedo hablar. Espero que vamos, vamos a echarnos. A, a ver, no, no, no, espera, espera, espera, Espérate, espera, espera. No, espera, espera, espera, escúchame. ¿Por a qué este señor está aquí encintado? A ver, bueno, este, es qué este señor está aquí encintado pasa? porque yo he decidido que está encintado. Vale. ¿Y quién es? Ya está, sin más. Es José, viene a hablar de videojuegos. Vale. Con nosotros esta temporada. Voluntariamente, ¿no? Bueno, digamos, digamos, digamos, solo digamos, que un poco de, de manera así, yo, yo diría que voluntaria. Sí. Yo, yo diría que voluntaria. Claramente. A ver, bueno, también hay que decir, para que se presente y demás, pues, pues tendrá que poder hablar, ¿no? Eh, no. ¿Por qué? Sí, sí. Dale, dale, dale. <risa> Ha sido todo agresivo esa mierda. Eso ha sido ser un hijo de puta, eh. Ahí tiene las tijeras. Espera, espera, me libero, me libero. Ojo, José es capaz de salir de cautiverio. ¡Toma! Un aplauso, un aplauso. A ver, vamos a favor Bueno, después de hacer las chiquipollas, algo que viene a ser, digamos, lo que está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene esta muñeca roja y todo. Eh, después, de, después de hacer lo que viene a ser el gilipollas eh, en, en, en, en este podcast Que es ya pues, nuestro día a día no Lo común eh, Vamos a explicar un poco el contexto antes de empezar sí Va a tener un poco de intro más larga este programa Pero es que me la sí. suba completamente Entre la dosis de Monster Diaria sí. y fin, fin, Ahí está Yo no recordaba lo random que era este programa Correcto, pues ahora has vuelto a ello Entre la dosis de Monster Diaria y tenemos nuevo colaborador Lo habéis visto, José Andrés sí. José para los amigos Buenas tardes Buenas tardes. José, ¿qué coño haces aquí? Pues nada, eh. acompañar un poco al programa, tal, hablar, dar mi opinión, ¿sabes? Y pues daros alguna que otra noticia, ¿sabes? En plan sin más, así de, de chill, ¿sabes? En plan a comparación con Ice que está todo gritando, pues lo mío va a ser un poco más sí, calmado, claro, ¿sabes? En plan, claro. yo te digo, pues mira, esto pasa porque esto y esto y esto. En plan, no, esto pasa porque esto. ¡Ah! Pues así no, ¿sabes? Quiero clip de eso. Eh, entonces. Creo que es la mejor parodia que te han hecho sí, en años Sí, de hecho sí Y lo mejor <risa> todo es que obviamente la voz que le falta a él Me sobra a mí, por lo tanto estamos bien eh, Volvemos a lo mismo entonces, José, va a venir eso, a, a comentar su vida, sus sí, cosas un, y demás. Sí. Si os cuesta entender, bueno, miento, si a Íñigo le cuesta entender mi vocabulario de generación Z, a pesar de que él está en la misma generación, <risa> creo que a él le va a costar más aún. Pero, eh, eso no es mi problema. Entonces, eh, claro, escúchame eh. una cosa, este señor ha venido voluntariamente, ¿vale? Esto sí, sí, re, parte, sí, siempre siempre sí gente, Todo gente, con consentimiento, estas cosas, que luego nos acusan de mierdas. Ya. Como por ejemplo, de que no eres periodista, te acuso. Toma, toma. Me, no, no, no, perdona esto Vale, vamos a, vamos a hacer un poco de contexto, ¿vale? Contexto previo. <risa> vale. Eh, las, las historietas de Gaiska. Entonces, para que José entienda el contexto. A ver. Yo estuve en un podcast, tenemos una cosa llamada la Iniciativa Podgaming, que somos muchos podcasts de eh, hispanohablantes de España, básicamente de videojuegos de España. Eh, y estamos mucha gente metida en un grupo de Telegram. Sí. Pues hacemos colaboraciones, hacemos cosas y demás. Y eh, yo aparecí en un podcast que se llama... Eh, iba a decir otra el Moguli, no, esa es la otra. Yo aparecí en The Last Players Podcast, que es el podcast de, de Mike, de mi amigo Mike, un saludo para él. Eh, ¿Y cuál es la gracia? Que yo fui allí pues, a hablar de pues lo que ellos tenían que hablar, ellos hacían una charla general y fuimos y hablamos de ello. ¿Qué pasa? Que yo dije en, en un momento, y no estoy arrepentido de decirlo, yo la mayoría de juegos no me los termino. Cuando tengo un juego para hacer una review, juego lo suficiente para hacer una review, sí. ni más ni menos. Y luego ya, si el juego me engancha, si me interesa y demás, pues sí que le meto más horas, lo termino o no porque tengo más tiempo o menos. Ya más, está Pues flipas, en plan, conozco a un amigo, vale, que ve a un youtuber que el sí, pavo sí. Para hacer reviews, se mete 400 horas de juego Y está comprobado que el cabrón lo hace, o sea, yo flipo 400 horas del Albion Online, tío, Albion Online Albion Online es un MMORPG no lineal, lineal en El cual puedes <risa> escribir tu propia historia <risa> Efectivamente, pero es que yo flipo, digo, ¿qué cojones? Pues yo no tengo 400 horas para meterle, entonces juego lo necesario, lo justo y necesario para poder hacer una review Y si el juego me engancha, le meto más horas ¿Cuál es la cosa? Que es pues, muy jodido que a mí un juego me enganche entonces, pero no pasa nada. La gracia está en... dices, vale, hasta ahí todo bien. Pues vino la gente acusándome de que esto es el periodismo especializado de videojuegos. La gente pensando la gente pensando que yo era como un redactor de banda o algo así, ¿sabes? Y que estaba cobrando por ello. Y tengo, comentar, tengo comentarios, tengo comentarios. ¿Te en, ese, en ese episodio tengo comentarios de gente diciendo... Ole, por los críticos de cine que se salen a la mitad de las películas, no sé qué. Eh, gente que solo cata un plato y da una estrella a Michelin. Cosas así. Y yo en plan, señor... Tengo literalmente, que me ha parecido impresionante, he contabilizado, y en el episodio eh, especial de la euskal de, de Gaming Room tenemos, por lo menos de clics, ni siquiera escuchas, pero de clics tenemos como 1800 y es el número más vasto que he visto nunca. O sea... Señor, ¿qué coño está hablando ustedes? Entonces bien. ahora yo ya me de automáticamente me denomino... Si ellos me pueden meter mierda y criticar porque esto es el periodismo especializado de videojuegos, será porque me puedo denominar periodismo especializado de videojuegos. Así que Por un lado, mi hermano dice que está de acuerdo contigo. En cuatro horas se sabe si un juego merece la pena en muchos aspectos. O en ocho, depende, pero es que es tan básico. Y, y nuestro CM EM también dice que hay juegos que saben que son una mierda en cinco segundos, eso es verdad. Sí, bueno, Por... cinco segundos a lo mejor es muy poco, pero quiero decir, para analizar bien un juego... No necesitas meterle 800 horas. Es ejemplo práctico: totalmente. yo le he metido como dos horas o a lo mejor 3 al, al Tohu 18.5, que Salva lo conoce, y yo te <ríe> puedo decir que me gusta de él y que no. O sea, quiero decir, ya está. Por Una bueno. review es algo. Eh, subjetivo, subjetivo, no subjetivo. objetivo No Correct. voy a decir que la música tiene una base No te voy a decir la música me gusta, la música no me gusta Me parece que acompaña, me parece si, que no Si es objetivo es un análisis, no Correcto. es un Dicho esto La polémica vende, díselo a año con su vídeo de Xiaomi <risa> Correcto Uy, uy, uy Dicho esto no, eh, si no Y así ya como, como aviso para, para las nuevas gentes que se nos pueden unir en esta cuarta temporada Nosotros somos aficionados a las cosas con... Posibilidades y ganas de hablar de ellas. Nada más. Aquí no hay otra cosa. Y si queréis meteros con nosotros, hizo al Twitter, porque así no estáis impresiones. Eh, correcto. Bueno. Pero no a ver. verás en alto, tío. Sí, sí, eh, quiero decir, nos, se pueden meter con nosotros, yo no tengo ningún problema. Adelante. De hecho, eh, el, el vídeo que más visitas tiene... Es un vídeo de Íñigo metiendo mierda video, sobre está, Xiaomi y Mies está, Smart está, está, está, está, está lleno no? de bilis hacia mi persona. Sí. Para <risa> sí. que te plantes, nuestro canal de YouTube tiene aproximadamente como unas 14K views en total, en total. Vale, pues como 8K, 9K van solo de ese vídeo. Correcto. solo de un único vídeo uno el xiaomi es basura no, no, pero el pavo en plan diciendo simplemente plan, eh, me parece que no tiene integración con no sé qué así que me parece que deja mucho que desear y la gente diciéndose es que no tienes ni puta idea, Íñigo es que no sé qué es que no has conseguido integrarlo pero se lo están o sea, diciendo un año o sea, después entonces a lo mejor xiaomi lo ha arreglado y lo ha puesto sí, no tengo ni puta que, idea spoiler, efectivamente no tengo ni puta idea <risa> esa es pero, pero eso es porque está hecho para eso pero yo aquí, cuando hablo de algo hablo sabiendo, joder aquí el único que tiene papeles y es y, y, y, y, lo he dicho no. y, y lo <risa> Bueno, por favor, eh, por, plan, favor. Por, por favor pon mi cámara ahora mismo, por favor. Plan, sí. Plan, <risa> plan, eh, sí, bueno, eh, adiós. Muchas eh, gracias por haberme pillado en Gaming Room. En eh, plan, hasta aquí mi colaboración. En eh, plan, adiós. Eh, sí, adiós. <risa> eh, por favor. Eh, sí. Aparte de que eso da igual, o sea, quiero decir. En fin. El único... Es coña, ¿vale gente? Es joda, vale, ¿Quién, es joda ¿Quién, ¿Quién lo sabe? El único que tiene papeles en esta santa casa Es efectivamente Borja Arbosa Experto en Derecho y la voz Creo que va a ser degradado Pero hasta ahora sí que era la voz más, más sexy de esta radio Que nos dice Hoy en Gaming Room Bof". No lo tengo preparado, dale otra vez ¿Cómo cómo que no lo tienes? Coño, tenía el Twitch para leer el chat Dale otra no vez, tienes? dale otra vez Hoy en Gaming Room Comentaremos lo acontecido en las últimas semanas Incluyendo varias presentaciones de videojuegos y lanzamientos también tendremos secciones de noticias rápidas, plagadas de compras de estudios y algún que otro meme. ¡Let's fucking go! Y, y puntito, pu perdón, puntito, puntito, puntito. Sí, porque no tenemos entrevista. Entonces, ¡Let's tentito, fucking go! ¡Puntito, Vámonos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Por si habéis vivido debajo de una piedra y no sabéis lo que es Cult of the Lamb, explicación rápida ahora os la va a dar eh, José, que va a hacer su debut en la sección de noticias directamente en este programa con la primera. O sea, me la suda toda completamente. ¡Dale! Pues bueno, gente. Eh, tenemos como primera noticia del día este juego que me parece la verdad bastante guay, en plan, lo poco que he visto, porque a ver, no os voy a mentir, vale he visto bastante poco, pero lo poco que he visto, en plan, el trailer, el estilo, el diseño del juego a mí me ha molado. Y bueno, eso, que es un videojuego desarrollado por Massive Monsters y bueno, distribuido por Devolver Light. Perdón, devolver digital. A lo mejor estoy, suena más si es devolver. Estoy un poco... Un poco... <risa> Fue lanzado el 11 de agosto, hace ya casi un poco más de un mes. Está disponible para básicamente cualquier plataforma, pero bueno, yo lo digo. Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS. Lo siento, no soy de Xbox, no soy de Xbox vale, lo siento mucho. Eh, cuesta 22,99 euros en Steam. Y bueno, eso. of the Lamb mete a los jugadores en el papel de un cordero poseído salvado de la aniquilación por un menos desconocido que debe pagar su deuda construyendo un grupo de fieles seguidores en su nombre básicamente de Bonito eso. Lore. Lore. Bonito sí, lore. Sí, es, es un buen lore la verdad es, eh, es, es, el lore es, de la es hostia es creativo en plan a mí me flipa la verdad a mí ahora, ahora vamos a explicar más por qué y nada eso eh, es un es un juego para gestión de recursos y un rock light de toda la vida y bueno y eso que las especificaciones que necesitas así mínimo recomendadas sabes pues un i5 de yo sé, de tercera generación 8 GB de RAM y una GTX 1050 y vas volando. No es mucho, no es sí, mucho. Tiene es que, poquito, ¿eh? También hay que decir que no es un juego que se especialice en, en tema gráfico, entonces es bastante tipo cartoon, las animaciones son muy limpias y puedes jugar a 60 frames sin sufrir en exceso eh, y tampoco, tampoco te va a exigir mucho más. Yo por suerte pude jugar a la demo y he visto mucho del juego, tipo mucho. Eh, así que es verdad que hay un cambio muy significativo en tema de, de apartado gráfico, por ponerte el ejemplo absurdo, con PC Next Gen de cara a, a la generación a mí, antigua. O sea, es bastante sí, obvio, ¿no? Pero sí, quiero decir, sí, sí que es algo que podrías decir, se nota más en, en, en juegos pues que reclamen más de gráficos, como puede ser el Cyberpunk, como puede ser otro tipo de juego si sí, Borja, hemos mencionado el Cyberpunk. Eh, no. Pero, pues, por ejemplo juego, en, en verdad, también se nota mucho. O sea, a fin de cuentas, sí que es verdad que el, el tiering, el esto, es, es mucho más común en, en, en generación antigua. Dice también tu hermano, Íñigo, ya de paso, que bastante humilde a nivel gráfico, la verdad que sí. Y sí que es una cosa que... Sorprende mucho el tema de la gestión de recursos con Roguelite Porque no es gestión de recursos de Hola, estoy jugando al High Day Y de de mientras entrando en, en mazmorras No, claro. es que tienes que gestionar personas Esa es la gracia Tú lo que tienes es una secta, se llama Cult of the Lamb Por si no sabéis nada de inglés El culto del cordero Te o sea, Técnicamente tienes que gestionar ovejas No, no técnicamente <risa> Pero, no, los animales pueden ser de cualquier tipo bueno, De hecho, bueno, sí. dato curioso Ahora es cuando hago la anécdota de Gaiska sí. eh, Yo tengo una amiga que es Paola97, que es Íñigo, ponme la cámara aquella la persona que diseñó ese logo. Ese logo que. El no se, se ve. ve. No se ve, tío. No que este vale, es pues no hay un logo ahí arriba que está, que está impreso en 3D. Eh, y lo, no lo, lo diseñó. Ya, XD. Triste. Lo, lo diseñó ella. Y lo imprimí y lo, lo hizo todo ella. Y Así que un saludo desde aquí a Paola. Que lo pude ver en, en. Pues en sus transmisiones y más. Porque se lo pilló y así pude verlo. Y la gracia de todo esto. Que. Hizo un capibara, pilló un... un Qué brutal! Un, un joder, un fiel que era un capibara, y le dije, llámalo okay, I PULL UP Y se llama okay, I PULL UP el capibara. Okay, PULL UP Básicamente, entonces, T esa es un poco la, la gracia del asunto. Tengo que interrumpirte. Tienes que interrumpir. Porque, ah, Porque el, hombre uh, sí, el, el, hombre, el hombre misterioso está con el misterioso. Tienes puesta la mierda esta de abajo para poner que el hombre misterioso nos sí, sí. te por teléfono. El hombre misterioso me está llamando... Porque que, se siente eh, defraudado. Eh, eh, se, no, no, sí, se, se, se, <risa> se siente interpelado. Así que. El hombre misterioso, por favor. Así que voy a ello. No sé momento. si le estás llamando. No sé si te está llamando o le estás llamando tú, Ñigo. No, no, es que, es que ha habido aquí un, un intercambio de llamadas. Buenas tardes, hombre misterioso. Buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Bueno, en medio de un viaje, así que no sé en qué momento que la cobertura. Perfecto. Eh. Básicamente ha sido interpelado por una cuestión Gaiska, que es un poco cerdo Está hablando de Cult of the Lamb Y no ha tenido ni siquiera, ni siquiera La decencia de mencionarte Ni de decir que, te, que se lo recomendaste Ni de pedir tu opinión, nada de esto Así que yo como justiciero de este programa Te digo, hombre misterioso, cariño mío ¿Qué te pareció Cult of the Lamb? Bueno... Eh... Todo se ha dicho, lo primero que hay que admitir es que yo no soy muy dado a los rock likes, no, no soy demasiado habilidoso. ¿Vale? Me pareció un juego que desde el apartado artístico es, es precioso, la jugabilidad también me pareció muy entretenida. Creo que, que sabe mezclar muy bien dos mundos y solaparnos para que ninguno de ellos eclipse al otro. ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un juego que introduce muy bien. Eh, eh, tanto en el sector de fanfield como en el sector de rock life a los nuevos jugadores y, y que lo hacen de una forma bastante bien equilibrada. desde mi perspectiva su nivel de dificultad normal es normal realmente y no es como esta clase de juegos ¿no? que, que te enfrentas que si eres un jugador que no tiene ganas y vas a hacer un nivel normal quieres pegar tiro ¿no? entonces en ese sentido no sé, sea, yo tengo muy, muy buenas experiencias de, de, de la... Uh -huh. Yo tengo una... Sí, pregunta? sí, sí, sí, sí que tengo, joder que sí tengo. Eh... Hombre Misterioso, buenas tardes. Bu buenas tardes eh, Tengo yo que hacerle a usted una pregunta Y es algo de lo que se ha quejado verdaderamente Mucha parte de la comunidad Y es cómo de difícil ves El tema de gestionar lo que vienen a ser los fieles Los adeptos, lo que tienes tú ahí en tu casita Y tus cosas muy bonitas Con el tema de salir de mazmorras Porque ha habido gente que el simple hecho de tener que gestionar todo el asunto Arribilio. Le ha hecho que no, te no tenga tiempo No tenga manera absoluta De poder salir a por más objetos y a por más cosas mm, Mira, en mi caso puntual Me pasó todo lo completo. O sea, eh, cuando acabé la segunda mazmorra, yo tenía toda la comunidad del margen. Todas las edificaciones acabadas, todos el culto. Creo que, que es un cambio de chip lo que se presenta. Así, tú lo que vas es a un mazmorreo de rock-like y vas dejando detrás eh, la comunidad, es un momento donde te sientes abrumado de que no te sobreviven los adeptos y de que no eres capaz de continuar. Eso. Yo creo que eso es un poco. Eh, la dificultad que te presenta a juego, ¿no? Soy capaz de mantener dichos equilibrios. Si todo... Y se le fue la cobertura. ¡Se le ha ido la cobertura! ¡No! <risa> <Se> fue... ¡No! Vamos <risa> a ver si se recupera, pero... Te notas. Eh... <risa> <risa> no, no, no. ¿No? Ahí no se va no se va a recuperar. Pues nada, esta ha sido la, la opinión, eh, salvo que vuelva a, a hablar mágicamente Esta ha sido la opinión de nuestro hombre misterioso que no está le agradecemos, que haya, no, que haya, no le agradecemos que haya participado. Le agradecemos la participación. Y de hecho, Muchas vamos, gracias, hombre misterioso. vamos a valorar una opción en la que pueda venir el hombre misterioso con máscara, con, con chaqueta, con choto y todo, para, para que pueda mantener su identidad anónima. Un momento anónimo. ¿sabes? Correcto. correcto esta es la idea. Vamos, vamos a valorar una opción en la que, en la que pueda venir para enseñarnos cómo se juega el, el Cult of the Lamb y para hablarnos sobre el Cut of the Lamb. Letal. Así que desde aquí, Íñigo, ponme mi cámara, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a nombre Misterioso por participar, lo tenemos... Está, está, está volviendo a llamar, está, ¿eh? o, está, o sea, está. está reclamando su sitio. Está reclamando su, su asiento. No, no, no, eh, no te has dado por satisfecho, ¿quieres terminar tu discurso? No, no, lo que no sé es en qué momento se quedó mi discurso. Ah, no lo sé, ¿en qué momento No, pues básicamente discurso. tu discurso se quedó cuando dices eso, lo de que, lo de que tienes que hacer un cambio de chip cuando para, hay que, para saber el... Que tienes que hacer cambio de chip. Eso. Sí, sin más, que no, hay que contextualizar que al final tú tienes y un roleplay y tienes que llevarlos a los dos a la mano. No puedes simplemente querer dedicar a una cosa muchísimo a otra y ese juego eh, lo que te presenta es eso. Si eres capaz de llevar muy bien el hardware, vas a tener todo lo suficientemente desarrollado para que te sea más rápido en hacer el roleplay. Si te enfocas muchísimo en el roleplay, vas a perder a tus adeptos. O sea, más que ser es una queja, desde mi punto de vista es eso la dificultad del juego, ¿no? El, el llevar el equilibrio. Uh -huh. Pues eh, muchas gracias, queridísimo hombre misterioso, por tu opinión. Eh, y bienvenido a la, oficialmente a la cuarta temporada. ¡Ay! ¡Ay! Como sido, si fuese el hormiguero, esto. Ha sido <risa> oficialmente el primer invitado, así que. Eh... Gracias y esperamos verte <risa> por aquí pronto. Quiero, quiero, quiero aprovechar esta llamada. ¿Sí? Para decir que si en algún momento se habla de Monkey Island, quiero ser invitado. <risa> Perfecto. Si eh, hombre misterioso, ¿qué te parecería ser invitado con máscara y con chaqueta? ¿Qué te parecería ser invitado con máscara y con chaqueta para preservar tu identidad? No, no, no estas declaraciones en público no las hago. Perfecto. <risa> <risa> Brutal. Muchas gracias. Hasta la próxima, <risa> Cari, te quiero. Hasta la próxima. <risa> Chao. Contexto, pues ya pues ¿no lo habéis sentido? visto. Correcto. Eh, pues no, no mucho más que decir. Cult of the Lamb está muy bonito, tiene un lore de la hostia. Cambia el chip, ha dicho el hombre misterioso y lo vamos a usar como titular en el puto vídeo de YouTube. Con esto vamos para adentro. Eh, también, ¿qué más hemos tenido en estos dos meses, tres meses largos? ¿Esto lo dimos en directo? Esto lo dimos en directo Esto lo dimos en, esto directo. Lo dimos en directo ¿Qué no, más hemos tenido en estos dos meses, tres meses largos de verano? Anteriormente en Twitch La Gamescom 2022, el evento de apertura, Opening Night Live con Geoff Keighley eh, Se nos presentaron varios juegos, queremos hablar de varios de ellos ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque se han presentado... Muchas mierdas. Entonces yo he recopilado unas cuantas, de las que creo que son más importantes de mencionar o de hablar de ellas. Y como, eh. José. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Puede ser que no conozca a varias de ellos. Pues vamos a ir haciendo un repaso. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos a mencionar un Awakening, eh, el juego de la película, sin más. Callisto Protocol. Uno de los juegos que más espera la gente de Next Gen. O sea, es un juego en el que verdaderamente el gore está absurdamente bien hecho, y la gente lo valora como, como, ni siquiera, es que iba a decirte un alien, no es como un alien, pero algo similar como bien hecho. ¿Has visto tú algo de Callisto Protocol? Tristemente no. Pues te voy a enseñar luego algo de Callisto Protocol. Perfecto. La gracia está en, tú supón, por ponerte un ejemplo absurdo, y la gente del chat que me corrija, yo no he jugado a muchos juegos tipo Miedo Zombies, esto sí que es un, un survival en Eso una sí. nave. En una nave, en una, una dead en space. Una, en una nave. Sí, tipo rollo rollo de space. No, sí, sí, rollo de space. De hecho, la gente lo compara con el dead space. Ahí está. Pero yo te lo iba a comparar más bien, a lo mejor, no tan a lo vasto, no tan de miedo, pero sí con un Resident Evil en el sentido del PvE. O sea, quiero decir, está muy bien hecho. En el, en el aspecto de lo que viene a ser el combate. Tienes monstruos, o bichos, o lo que coño sean, más rápidos, más lentos, más grandes, más pequeños, más vida sí, eso, sí. Esto ya te conoces. Sí, sistema. mítico de zombies. Sí. Eso Pero sí que está muy bien hecho, yo creo, el sistema de desmembramientos y demás. Es decir, tú le puedes eh, venir, te viene un monstruo con un, eh, con un cuchillo en, la, en el brazo derecho, tú le puedes quitar el antebrazo derecho y se queda sin cuchillo. Le okay. puedes quitar el brazo entero y se queda sin brazo. Le puedes quitar la cabeza y sigue corriendo a ti. Le puedes quitar una pierna, si te estás quedando y se balas, pues le quitas una pierna para que vaya más lento y te da tiempo a recargar. O sea, está muy bien hecho el sistema sí, de combate, que se diga. Esa mecánica me, me mola. O sea, mecánica me mola. hay juegos que la implementan que a mí me flipan. De hecho, en eh, el Red Dead Redemption sí. si disparas a alguien, o sea, un NPC, no en el online, porque sería una burrada. Sí. Pero eh, si le disparas a un NPC que tiene un arma en la mano, se le cae, tío. Eso me flipa, sí, eso, eso eh. Yo muy soy muy de, muy enfermo pasas esas cosas, tío. Te lo juro y me flipa. Pues nos ha dicho aquí tu señor hermano, Íñigo, que sí. a él los juegos de miedo le dan miedo. A mí también. <risa> Mira, a mí también. Pues a mí no. Esa es la gracia. Entonces, un poco... O sea, hay juegos que también lo implementan, pero lo implementan de una manera mucho más sutil. Por ejemplo, y no nos hace falta en plan decir, no, es juego de... No, no, no. El Black Ops 2 sí. ya implementaba en el tema de los zombies el tema del desmembramiento. También hay que decir el Black Ops 2 es el mejor juego de la historia. Entonces, no, o sea... Vas, no? no hay manera de combatir contra Edo. Pero por lo menos para ponerte el ejemplo... Tú no podías quitarle el antebrazo o el brazo entero. Es, esa es la gracia. Y luego, ejemplo práctico. Hay muchos juegos en los que el entorno, digamos los peligros del entorno, están hechos en contra de los NPCs, que se diga. Sí. Es decir, tú ves una pared con pinchos, pues es un poco obvio que le metes una patada ya. y el pavo se, se pincha. Pero es que aquí también te afecta a ti. Entonces, por poner un ejemplo práctico, hay... Eh, una escena en la que podemos ver en, en el gameplay en el que tienes una especie de columna en medio de una habitación. Sí. Y esa columna es una trituradora. Entonces tú metes cosas a la columna y se trituran. Si tú te acercas demasiado, se tritura a ti. Normal. Pero por partes, tú mientras estás siendo triturado tienes control del personaje. Sí, pues sabes pues, es otro juego de ese rollo que está muy bien cuidado. En plan, ganó GOTY el año, ¿sabes? Te das tofas Us 2, o sea. ¿Qué, qué que lo acaba de mencionar está, El señor DJ digo Por eso lo digo Correcto ¿no? Un saludo está. aquí al señor DJ Pop, El sí. de Last of Us 2 sí que, sí que es verdad que tal Pero por, por ponerte está el ejemplo bien, el, el Black Ops 2 Que no es nada actual También implementa Este tipo de mecánicas Vimos también algo más del Hogwarts de Legacy, ¿sabes lo que es el Hogwarts Legacy? El Hogwarts Legacy? Legacy, sí, sí. El mundo abierto con el que muy posiblemente mucha gente se va a quedar recepcionada. Es, es, es, un, es un wow de, de Harry Potter, ya está. Es que sí, más. es que esa es la gracia, es un sí. mundo abierto, pero muy posiblemente la van a cagar porque fijo, la gente fijo. quiere aprovechar ese mundo abierto. O sea... Eh, no se están no. dando cuenta, yo creo, del peligro que implica a estar darle que a fans de Harry Potter sí, sí, un sí. mundo abierto. Eh, y Aparte, va a estar vacío que te cagas y van a decir, <risa> pero qué mierda es esto. Jake <risa> Rowling. Yo, yo creo que se va a ser pues el peligro. Sabes. Sí, correcto. Al final... Hemos visto también New Tales from the Borderlands. Eh, brutal. No he enseñado mucho, la verdad. Ya, pero mira, yo soy fanático, pero en plan. Fanático de verdad de, de los Borderlands, me flipan, tengo todos los juegos, todos los DLCs, todo, en plan, lo tengo en Steam todo comprado. Yo tengo en Epic o sea, todo gratis. Ni, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera tengo ordenador para jugarlo, lo tengo todo comprado para pa cuando lo tenga, chaval, disfrutarlo Se viene como, Steam de como un niño. Se viene Steam de Borderlands. quién sabe, si quieres. Quiño, guiño, codo, co. codo. codo. Pero eso, co, en plan, Borderlands, para mí, de lo mejor. Y todo lo que saquen para mí va a, estar, va a estar bueno. O sea, yo no hablo desde la objetividad, yo hablo como un fan empedernido de Borderlands. Va a salir bueno. Va a eh, nos, nos dice precisamente Daniel Que tiene mucho hype Pero que va a ser un bluff Bastante potente eh, Tenemos también Esto lo he metido Porque me sale de los cojones Premio al mejor Premio al juego de PC más querido Metal Hesinger ¿Por qué? Porque lo merece Vamos a hablar después de ello eh, También uf. Sonic <risa> Frontiers Ahí es donde tenemos el peligro uf, ¿Cuál uf. es la gracia de esto? Han metido un personaje Con un estilo cartoon a un nivel vasto no es, no es el Sonic peludo, ¿vale? No os preocupéis, no os asustéis no, no, no, Pero no, no. sí que es verdad que es un modelo 3D De un personaje cartoon En un entorno que está al nivel de Cyberpunk Escucha, escucha, escucha. Tengo, tengo, Yo tengo un problema con este juego Y es que yo antes, ¿vale? Era bastante fan de Sonic En plan, tenía bastantes juegos y tal ¿Qué pasa? Que este juego me huele a un Sonic 2006 Que te cagas ¿Qué pasa con el Sonic 2006? Oye. Que fue una puta basura o sea, fue, fue horrible. En plan, todo estaba muy mal hecho, lleno sí. de bugs. Los escenarios eran horribles. La historia era una basura. En plan, de repente Sonic estaba con humanos por la cara. En plan, solo había pasado eso una vez en el. Joder, en el de Mega Drive. O Así, sea, ¿sabes? Que, sí. que era la polla, joder. O en el de. ¿Cómo se llama, tío? En el de la Genesis. El, el de la Genesis, el Sonic de la Genesis. Sí. Para mí es el mejor Sonic del mundo, ¿sabes? Pero es que me, me pones. El Sonic 2006, es que me da, me, me da un infarto. Y luego vienen con el. O, o sea, el de, por ejemplo, el de que se convierte en un lobo, tío, que se me ha ido el nombre ahora. En plan, a mí ese no me pareció tan malo como la gente lo pinta, pero sí que es verdad que es un poco raro, la verdad. Sabes, de repente hombre lobo. Pero bueno, me estoy yendo del tema, la cosa. No te preocupes que el sonic frontiers me huele mal, me huele muy mal, y yo le deseo el bien, ¿eh? ojalá sea un buen juego, porque me encantaría tener otro buen juego de sonic, porque no hay ninguno bueno desde sonic generations, sabes, bueno, sonic mania, ahora que lo pienso está bien, en verdad sí, en verdad sí, eh, yo tengo una cosita graciosa de comentar, y es, primero, que te has equivocado en el nombre, tal y como nos dice Salva, desde Toho Spain, no se llama sonic, se llama El Prisas, eh, <risa> el Prisas. y luego, punto número 2, hay una cosa que el... La critico todo, Chris. Nosotros vimos un tráiler y luego hemos visto otro tráiler unos meses después. Sí, que sí. ha sido precisamente el de la Gamescom. ¿Cuál es la gracia? Sonic es un modelo 3D de un cartoon metido en un entorno que está a nivel de Cyberpunk 2077 que para renderizar va a ser jodidísimo, eso lo primero. Lo segundo, el mundo abierto tiene maneras de moverse, digamos, de manera rápida, pues como es Sonic, porque es puto Sonic. Pero es que es, el problema es que estás poniendo unos caminos que hacen que ese mundo abierto se convierta en lineal. Porque obviamente ese camino rápido te lleva a un punto, a un punto al que tienes yeah. que ir para conseguir algo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que teniendo en cuenta la cantidad de cosas que hay, se siente vacío de cojones. O sea, es un juego en el que tienes minibosses, tienes eh, enemigos por ahí que cargarte y demás, y tienes bosses. Y aún así, es que se siente vacío de cojones. Es que jamás he visto un juego que se sienta tan vacío. Que puedes decirme tú, por compararlo con algo, Death Stranding. El juego que más vacío se puede sentir del mundo es una persona andando en medio de una puta montaña y no hay nada. Y aún así no se siente tan vacío. Mira, o sea, yo no entiendo a la gente que, por ejemplo, se queja del Red Dead Redemption 2 en plan del gameplay de es x, x, x, x, x, x, x, x, el caballo, el caballo, joder, el caballo x, x, x. Pero luego juegan de y dicen, joder, qué buen juego. O sea, de verdad. O sea, por favor, callaros un momento. Por favor. O sea. Ok, ¿sabes? Literalmente sí eh, Sí, sí, soy bastante fan de Red Dead Redemption 2 y mira que eh, me negué a jugarlo mucho tiempo porque eh, no tenía mucho tiempo para jugar, ¿sabes? Y sí, la verdad que es... Es, como, es que se lo merece, es que verdaderamente se lo merece". Luego vamos a mencionar Under The Waves también y God Simulator 3 Qué puto juegazo Lo mejor de todo ni siquiera es el juego, lo mejor es cómo lo anunciaron Porque pusieron el mismo trailer primero, pusieron el mismo trailer que pusieron en, en uno de los memes que se hicieron precisamente de, del juego Pusieron el, el tráiler es literalmente el meme del Watch Simulator. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿tú has visto algún Watch Simulator 2? No. Yo tampoco. Efectivamente, Inigo, ¿tú has visto algún Ghost Simulator 2? Eh, ¿de qué me habla, señora? Yo ¿Tú has visto alguna foto... vez que hayamos no. hablado del Watch Simulator 2? Yo solo sé de Fórmula 1. ¿Alguien en el chat ha visto? Luis ¿alguien, Alguien, en el chat ha visto un Watch Simulator 2? No, Luis, correcto. Luis Hamilton, ¿por no, porque ese sí que hace el Ghost Simulator, ¿eh? pero aparte de eso. Nadie en el chat ha visto el Watch Simulator 2. No, ¿por qué? ¿Por porque no está en el área 51, porque no existe, correcto, no existe. Yo, yo, creo que, yo creo que al momento de lanzar el God Simulator 2 se cayó en plan por un backroom, ¿sabes? En plan. Y se, y se cayó en backroom. Y sigue ahí. Y sigue ahí. No, el, es, es la gracia, o sea, eh, Goat Simulator es un, el meme hecho videojuego. Entonces, ¿qué mejor meme que decir, pues me salto un número, ¿por qué? Pues porque me llamo iPhone. Eh, bienvenidos a la vida. ¿Eh? O oh, me llamo Windows, también me vale. Eh, Monitor es, es, es, es, es literalmente un meme es, es literalmente el mayor metameme que existe. <risa> ¿Qué quieres decir tú de Retunto Monkey Island? Que por cierto, ¿a quién había que mencionar? Ah, Cada sí, es, Llama al hombre misterioso. <risa> por eso lo he dicho, en plan. El, el, hay, el... hay que llamarle, de verdad. Llama <risa> al <risa> hombre, hombre misterioso. Al hombre misterioso. Mientras llamas a hombre misterioso, <risa> <risa> ¿qué tienes tú para contra de Retunto Monkey Island? Sinceramente, poco. En plan, he dicho lo de Monkey Island porque me he acordado de lo que ha dicho la persona misteriosa. Ha hecho. llamarme ¿Has jugado, eh, has, a decir, no, no, no. ¿Has jugado alguna vez al.? Algún esa? No, no lo he jugado. Me siento inculto ahora mismo, ¿eh? Bueno. Joder, se siente inculto. Sabes sabe de juegos de la Neon, -gen de, de la neon Genesis, ¿sabes? Pero, en fin. <risa> Ay, yo sé de cosas que evité. Pero cuando yo me centro en algo, tío. O sea, te lo juro que me ha aprendido su historia, pero que te cagas. ¿eh? O sea, o sea tú, tú ahora me preguntas de los GTA. Eh, Flipas, flipas. En, en fin, muy, muy absurdo. Eh, yo del retorno Monkey Island sí que he visto eso, el tráiler. Ya ha salido la canción luego diciendo que iban a sacar más cosas y más contenido y actualizaciones y no sé qué. Y sí que es verdad que le tengo muchas ganas. Eh, muchas ganas por entender lo que significa el, el Monkey Island. Para, pues eso, pa, sobre todo para la gente más mayor. Vamos a hacer ya de paso eh, una llamada a alguien. Miquel Carmona, que no está hoy con nosotros. A eso también lo podemos llamar. Está en las charlas del Naucas, sí, sí. Pero, pero, eh, que precisamente le tiene ganas al retunto Monkey Island. Porque es un juego de su generación, básicamente, no, no por no nada más. Ya te, no tenemos no la estamos. llamada con el hombre misterioso. No pero, pasa nada. Pero también te digo que eh, del, del Monkey Island hablaremos. Cuando sea el Cuando lanzamiento salga, ya, correcto, Pero aún así Cabe mencionar que se ha presentado Luego, tengo que hablarte yo a ti, José Del Moonbreaker ¿Sabes quién es Brandon Sanderson? Sí ¿El escritor? Sí, sí, sí Vale Si te digo que este pavo Se ha aliado con gente para sacar un videojuego Sí. Hostia, había entendido, se ha aliado. Se también. Se ha liado Se ha también, no, se, se ha se lia, Para alianzas el meme es el, de, es el de Salvador que lo tenemos en el chat. Pero eh, se ha aliado con, con una desarrolladora de videojuegos que honestamente no me acuerdo de cuál es. Para sacar Moonbreaker. ¿Qué es Moonbreaker? No es contra intento explicar. Contexto, por favor. Contexto. El Moonbreaker es un juego por turnos. Pero no es el mítico juego por turnos de mierda tipo Star Wars de móvil. No, no, no, no. no Como el de Wick. Es un juego de turnos <risas> mejor. Es, es. Mira, pues de hecho te iba a comparar. ¿Por qué? Te dirás tú, el juego de Young Wick es una mierda. Concuerdo, el juego hoy es una mierda. Sí, sí, sí. Pero imagínate el mismo sistema de hexágonos en el suelo. Pero la gracia está en que tu juego por turnos es un juego en el que sería como un juego de mesa. ¿Juego de mesa? Sí. Como si tú tuvieses una estructura. Te has montado algo con Legos. Sí. Y tú tienes un juego por turnos en el que combates y te cargas el entorno. Es como una especie de ring. Que funciona por hexágonos Y que vas combatiendo y mierdas Moviéndote por todo lo que viene a el mapa Por decirlo de alguna manera Y te vas cargando de en entorno Eso Y punto número dos No sé qué nivel de renderizado va a necesitar la gráfica Porque puedes pintar figuritas en el juego Qué guapo Las figuritas escucha, con las que juegas las puedes pintar Una cosa En plan ¿En qué momento? A un escritor ¿Se le ocurre hacer un juego por turnos en vez de una novela gráfica Brandon o no sé. Sanderson quería participar en un Souls-like de la historia de sus videojuegos. Ojalá. O sea, de sus videojuegos de, de libros. Hostia, sería la polla. ¡Correcto! Esa es, eso es lo que pensamos entonces, todos. Entonces, ¿por qué coño está haciendo un juego por turnos en hexágonos por eso que, que ha... pintas figuritas? Eh, pues fuera coña. Eh, eh, parece la turbopolla. <ríe> eso, punto número uno. Pero el punto número dos es que cuando vi salir a Brandon Sanderson, lo había anunciado allá por junio, échale. Entonces, cuando yo vi salir a Brandon Sanderson en la Gamescom, yo estaba en plan... Pero no, no presenta al final lo que todos queríamos que presentase, una penita oh. No pasa nada, pero cuando tengamos más info de Moonbreaker, también os la daremos Luego tenemos también el Friends vs Friends y el Lies of Pi ¿Qué coño es Lies of Pi Eh... no sé Me suena pues, la peli <risas> eh, Yo te diría que es algo tipo un Soul Light de Pinocho ¡Qué brutal! Hostia puta, eh. <risa> la comparación fácil es Snowflake de Pinocho. <risa> pero que quiero ser un niño de verdad, pues voy a matar una ballena, tío. Sí. <risa> pues... Creo que es la mejor posible descripción que se le podría dar al eh, puto juego. El, o sea, tremendo el, tremendo, el tremendo spoiler de Pinocho que ha hecho. No me la suda, la si -Pinocho no Pinocho habéis... lleva 50 años. Si no sabéis, de, a la si no sabéis o sea, de Pinocho, o sea... no tenéis infancia. <risa> plan... Os falta infancia. Plan... Pinocho lleva no sé cuántos años, tío. Plan... Pero, sí, es, eso, pero con una, es, es eso, pero con un contexto mucho más, mucho más, gore y mucho más turbio. Tipo, ¿has visto el juego de Alicia en el país de las maravillas? ¿No es? Sí, Alice in Wonderland sí, sí. ¿Sabes que es como una ida de hoy absoluta? Sí, sí, sí, pues sí, es similar sí, sí. Es similar en ese sentido O sea, a mí me, a mí me flipa Cuando hacen de adaptaciones de cuentos Que son super family friendly Y super para críos y todo esto Cogen las historias reales De los putos hermanos Grimm Y dicen Vamos a hacer un puto videojuego de esto sí, sí, sí. Vamos a hacer un puto videojuego de esto Es absurdo, es absurdo. Luego, Higher Life Háblame de este porque me interesa Imagínate un juego Estilo cartoon Pero con un test de súper trabajado sí. Tipo o sea, Rick y Morty, pero sí, sí. estilo 3D muy bien hecho En el que tu arma es el pepinillo de Rick Pues es Rick, pero en vez de un pepinillo, en arma O Morty, una de dos Creo que es Morty, creo que es Morty eh, Entonces, sí, básicamente es... Tipo, no, es que no es, no es Souls-like, pero sí que es tipo contra y demás en, en first person shooter. Doom de Morty. Eh, ojalá, ojalá. No, pero la, el gameplay que pudimos ver. El gameplay que pudimos ver era tipo en una habitación cerrada. Tú tienes sí. una superficie. Si te caes a la superficie, te quedas en una especie de, de ácido y por lo tanto te, te morías. Y tu arma puede dispararle al boss. O puede usar para hacer de, de grappler, eh, gun eh, Fracoñas, en plan, fracoñas, eh, con lo que ha dicho los panas de Touhou Spain. Que no sé quiénes son salvar Salva 29 salvar 29 o mucho gusto plan fuera coñas el universo de rick and morty tiene un potencial para hacer un, en plan, un o sea, un juegazo que te sí. cagas. correcto. Realmente son posibilidades infinitas o sea son infinitos universos yo puedo decir pues mira somos rick and morty vamos a pe bueno de hecho ya tienen un juego rollo Pokémon, en plan con sí. mortis yo, yo lo juego soy el apoyo en ese juego por favor el que quiera comprarlo eh, le parto su madre eh, y eso <risa> <risa> Me encanta el contexto. Me encanta esto. Eh, vale, entonces. Esto es el, el High On Life. Que también hablaremos de cuando tengamos. H. Of Empires 4. quieres comentar todo algo de esto? Porque, honestamente, yeah. yo lo siento. Pero para mí, H. Of Empires es bastante ZZZ. Z, z. Pero yeah. es porque a mí no te, me te gusta el a... juegos de gestión. Te, no te porque Te voy a pegar o a. Sea. A mí es porque no me gusta la juegos de gestión. Soy una persona que juega al Call of Duty. Necesito frenetismo, nah, ¿no? O la tengo una aldea. Habla. Yo, a ver. Yo tengo una historia bastante graciosa con el Age of Empires. Es que toda la vida, en plan, desde que era pequeño, en plan. A ver, no toda la vida, pero sí hasta que cumplimos 14 años, jugaba, en plan, una vez a la semana con unos primos al Age of Empires 2 y el 3. Uh -huh. Y te preguntarás, ¿por qué? porque no salía de la polla? Pues en plan. A ver, yo, el Age of Empires 4, le tengo muchísima fe. Yo, yo creo que va a estar muy bien. En plan, siempre la saga ha estado aquí, siempre. En plan, altísimo. En plan, en cuanto a calidad. En plan, para los que nos gusta este tipo de juegos, en plan, a ver que son la polla. Esto de crear de tu ejército, ponerlo a farmear recursos, que las partidas duran 4.000 horas, ahí me flipa. Primero League of Legends. No, no, no, o sea, el, el, el LoL se queda corto, en plan, si tú quieres una partida en plan, en plan, de alto más, nivel. Mi partida que más ha durado de LoL ha sido de una hora y cuarto, ¿eh? Mi partida que más ha durado de LoL ha sido de como dos horas, y fue porque un hijo de puta no quería romper el nexo, y como todo el mundo era malísimo, y el único que era bueno se dedicaba a matarlos a todos y no dejar que los demás rompieran el nexo, pues estuvimos ahí dos putas horas y yo me quería. Y nadie se rendía. Exacto. El mítico, el, el, los, los dos míticos pringados que se necesita para, para no rendirse, están en el never give up, no sé qué, ya llegamos muy lejos, hay que acabar, tal, y yo así en plan, me, me quiero morir. Y ese fue uno de los motivos por los que he dejado el LoL, no es como si no tuviese ordenador ni nada para poder jugarlo, no, no sé, qué me habláis, yo lo he dejado en plan, sanamente y por mi propia decisión, sabes, claro. Pero eso, que de hecho of Empires me parece que va a estar muy bien y apenas salga, probablemente me lo descargue en plan pirata, obviamente, porque no tengo no, no, no, no, no <risas> Euska Digital no fomenta el pirateo de videojuegos, ¿vale? Bien. Era, era bait. Era bait, era bait, ahí, con eso gente, con eso. Vale, Íñigo, vale. tú no lo entiendes, tú no lo entiendes, pero en, en nuestra jerga, en nuestra generación, que es la misma que la tuya, pero aparentemente no, eh, decir era bait es automáticamente te salva el culo. Era bait, gente. O sea, a ti, a ti, mira, a ti, a ti viene un policía. Viene un policía, ¿vale? Íñigo. Un policía, policía. Iñigo, tú tienes que ir a 50 por hora en una carretera. Estás yendo a 80 eso es, entonces viene un policía y dice Caballero, ¿sabe usted a qué velocidad iba? Le dices, era bait y te piras Y automáticamente te tiras de la monta Ya está Soy Así funciona nuestra Francesco. generación Francesco Así funciona Francesco Perdón, Virgolini No, no se hace así No se hace así La máquina más veloz Esto Tote ¡Italia! <risa> este silencio gente es porque ninguno de los tres estamos en condiciones de hablar ¿vale? esto es la turbopolla Ay, vale risas. dicho esto ¿cómo, ¿cómo coño seguimos esto para ti? Gotham Knights ¿Qué tienes tú que hablar? Porque yo no sé de Gotham Knights. No sabes nada de Gotham Knights, ¿No? ¿no has visto ningún trailer ni nada? Sí, hemos visto el trailer, obviamente, ah, porque he visto el evento, sí. pero no sé de Gotham Knights. Pues y eh... me han puesto dos cinemáticas de mierda, en la que sale oh, gente che. y hasta no, no me han puesto más. A ver, yo, la verdad, con este juego y con los <risa> se sigue escojolando. <risa> es que ha sido muy bueno, o sea, ha sido muy bueno. <risa> A ver, con lo que yo he visto de este juego, en plan... Tengo un problema grande, y es que le han dado poderes a Red Hood, ¿vale? En plan, la gracia del personaje de Red Hood es que no tenga poderes y que sea un Batman, pero en plan, más capullo en plan, de que sí se puede cargar gente y está un poco chalado ¿sabes? Pero bueno, eso. Eh, básicamente va a ir de que Batman no está. En plan, Batman... Eso, eso sí que lo he leído. ¿eh? Eso sí que lo he leído. Plan, Batman no está. Batman, Batman ha desaparecido, amigo. No sé si es que estaba muerto, que no está. No me acuerdo, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo. Se ha ido con sus papis. Sí. Marta, Marta. Eh, bueno, la cosa y eso que vamos a poder controlar a Batgirl a Batwoman si no me equivoco a Nightwing a Robin Batgirl Batwoman sí hay dos sí efectivamente una es un, una prima de Batman si no me equivoco y otra es la, la hija del detective Gordon Ya que lo has dicho tengo que hacerte una pregunta ¿qué opinas de She-Hulk? Pues mira yo soy bastante en plan de verme todo lo de Marvel sí soy uh -huh. un poco soy un poco sí. de eso que llamarían un poco raro pero, a ver, tengo un problema con todas las series de Marvel, desde, bueno, no con todas, ¿eh? Loki y Moon Knight me parecen top tier en cuanto a Marvel, o sea, no de normal es bastante normalito, pero en cuanto a Marvel me parece top tier, en plan, Loki me pareció muy buena, luego, Miss Marvel, eh, me cago en Dios, o sea, no puede ser que me hagan una serie de Miss Marvel, en plan es que de verdad o sea, con lo fácil que es hacer una película bien hecha de una hora y veinte que no que no te tome nada de tiempo no ¿verdad? es Marvel, tiene que ser como no sé, 480 horas de película no, de películas suelen ser dos horas y media en realidad sí pero eso, en plan que las series de Marvel últimamente no me gustan nada y si hulk eh, solo estoy por los cameos sí, sí, en plan, porque vas a ir Daredevil y soy bien de fan del Daredevil, del Daredevil de Netflix y como me lo caguen, eh, te lo juro. O sea, mira, como diga algo, como diga apenas en su primera parís, algo como, joder, no te vi venir, pues me, me va a caer en Dios. O sea, es en plan, en plan, eh, sí, tío, soy ciego, voy a hacer una broma, soy ciego, esto es Marvel. Felicitar <risa> eh, digital no se posiciona a favor ni en contra de ninguna creencia religiosa. Efectivamente. ¿Perdón? ¿Marvel es una creencia religiosa? No, pero Dios sí. <risa> es que me estoy cagando mucho en Dios, creo yo. <risa> ah, bueno. Eh, eh, eh, siguiente. El digital, digital no limita en qué te puedes cagar. Correcto. No sabes, eh, entonces, proseguimos. Yo ahora me cago en un señor que se llama Hideo Kojima. ¿Por, ¿Por, ¿Qué? ¿Por qué? Porque el señor eh, no tenía Es un grande que te caga. Sí, no, no, no. sí, sí, Es un grande, es enorme. Es tan enorme, es tan enorme, que ha dicho ah, pues mi cerebro no me cabe en mi cabeza porque soy Mega Mind de repente sí. y aparte de videojuegos tengo que entrar al sector de los podcasts. Oye, ¿por qué no? Porque no, nos jode a nosotros. Eh, eh. Tenemos pocas escuchas, ahora tenemos menos. No, no, no. No, no, no, no, no creo no que nos robe no, ninguna. No, no va no a ser por él, no no. él. No. Bueno, <risa> eh, <risa> Jideo Kojiman, cuando quieras, cuando quieras hacer una colaboración de podcast, aquí estamos, ¿vale? No, o sea, era. Lo, lo de que me cagaba en ti era Bait, ¿vale? Era Bait. <risa> Entonces, cuando quieras hacer una colaboración de joder, podcast, pues. eh, ahora es cuando le dices, ay, ¿cómo se lo vas a hacer si es japonés? No sé, tío, ya me te cuidaste a llevarlo. ya me te cuidaste a <risas> eh, Vale, entonces, ¿cuál, cuál es la, la próxima gracia? Nos ha, nos ha dicho NotMathSM, que si no me equivoco es Math, del servidor de Tojo que tienen que frenaros. Eh, me parece muy lógico. No van para nada. Pero ¿sabes a quién más tienes que frenar? A los fans de Pokémon, porque acaban de sacar un coche mini eh, con, con Pokémon. En el que literalmente apenas tienes controles en el pero, coche pero, y lo que tienes es una pantalla para poder jugar. Pero espérame un segundo. ¿Esto tiene que ver algo con la noticia de la que vamos que es en la de la Gamescom? Sí. En ah, la sí, Gamescom han presentado un verdad, coche sí, de mini es, de Pokémon es verdad, Entonces, es, No, no, no, qué locura, no Si a la gente le decían, no juegues al Pokémon Go Mientras conduces, ahora puedes jugar al Pokémon Go Mientras conduces en tu coche De Pokémon En tu coche de Pokémon, o sea, no necesitas coger el móvil Y jugar a Pokémon, puedes simplemente jugar a Pokémon En el coche La gente antes muere atropellada por jugar al Pokémon Go La gente ahora eh, voló 30 metros por por Pokémon por Pokémon Voló 30 metros sobre el aire Para luego ser brutalmente arrollado Por un coche del Pokémon eh, lo eh, eh, declaraciones, declaraciones del coche Pikachu Sí, <risa> literal, literalmente sí <risa> Y yo volé de él Y eso es un clip Entonces, eh, ¿cuál es, es la gracia? La, gracia. ¿Cuál es? la otra cosa graciosa, el otro, el otro momento gracioso Y es, no te preocupes, es un mini De, de arrollarlo lo arrollas tú a él No él a ti a ver, un mini o sea, un mini de los más pequeños Pesa 1.500 kilos ¿eh? Sí, pesa 1.500 kilos pero es enano Y su aerodinámica es un poco una patata Sí, pero pesa 1.500 o sea, kilos los... o sea, o sea... A ver, Una vaca puede llegar a pesar de qué sé se... Y si ah, le tira una vaca encima al... 400-200 kilos Pero como una vaca te pegue te revienta. ¿Sabes, Sabes que las vacas matan más personas al año que los tiburones ¿no? Exacto. Exacto. O sea, a eso me refiero. O sea, que tú vas cayendo por ahí, una vaca va corriendo y te pega, o sea, cagaste. O sea, ya está. entonces ¿cuál es, cuál, es no la, ¿Cuál es la gracia de todo esto? Pues que eso, coche de mini. ¿Por qué? Pues porque le apetece. Lo bueno, lo que sí que me gusta, es que han implementado el sistema de Tesla. Los faros... Íñigo, ¿se dice faros o focos? En los coches... Focos. Focos, vale. Pues los bien. focos del coche, los focos del coche, tienen eh, un proyector. ¿What? Tiene un proyector. ¿What? Entonces te vas, a, te fácil, vas no a un frontón, problema. metes el coche en un frontón, te pones contra la pared del frontón y tienes un, juegas un proyector. ¿no? Juegas ¿no? al Pokémon, ¿no? Juegas al Pokémon. O te ves en una película, me da igual. Bueno, a ver, es, eh, es esto me recuerda a una noticia que tengo que dar luego, en plan... Sí, no no no te preocupes, <ríe> no te recuerdo <ríe> no te nos <recuerdo, ríe> no te recuerdo, <ríe> que a, Por favor, quedaros porque vais a flipar. Otra cosita más, porque vamos de tiempo un poquito jodidos. Eh, The Outlast Trials, algo lo que si no me equivoco le tienes ganas. Sí, le tengo ganas, aunque en realidad, mira, solo le tengo ganas por el nombre, porque Outlast en plan una muy buena saga. Claro, nunca me acabé el 2 porque sinceramente o no tenía tiempo o simplemente no sé, era muy malo y al final no acababa. Pero el 1, el 1 lo jugué como un enfermo. O sea, que, que lo pasé en difícil y todo. ¿eh? No, no es el, el, el reto este que había de hacerlo sin baterías Sí, sí. no lo hice. Pero ojalá. Eh, por, por llamamientos aquí del señor José, yo he de decir muchas veces, para que os enteréis del sistema, ¿vale? La gente que hace reviews de videojuegos, acá yo entre otros. No somos Dios en videojuegos Entonces, sí, hay situaciones En las que no te puedes pasar un videojuego Y haces la review sin pasarte el videojuego Porque no te lo puedes pasar ¿Vale? Entonces, ejemplo práctico Después de sufrir Porque yo he sufrido Me he pasado este verano el... El... Joder, no me acuerdo ni del nombre, tío Cago en la puta. Sí, no, no, es un jugador. Es un juego Periodista. Cador, es un periodista. No, periodista. El, periodista, el juego. Periodista, por, fa, por favor, es que alguien, claro por favor, que me busque como, como se llama porque no me acuerdo. ¿El qué? Es un juego que está en el, en el Game Pass de Xbox, que eres un cuervo y tienes que ir quitando almas a la gente y no sé qué para poder sacarte el, el tema del asunto. Es un. Es un Roguelite. Sí, creo que es un Lo Roguelite. siento, no soy fan de Xbox. No <ríe> sé qué en el Game Pass solo CDPS plus premium y que es una estafa eh, vale, pero lo que tengo, aún así el, lo he comprado lo tengo es el dead door has dicho para sacarse un tema del asunto no sé coño he dicho niño. saca un clip de eso y así lo ves eh, entonces gracias el, el cómo Death se, door. se llamaba dead door dead door Death's door, door la puerta de la muerte eh, es un juego precioso ¿Qué, cuál es la otra cosa buena gente las, los juegos no tienen que ser triple A de 60 horas y haberle metido 84 horas no, con verdad, todos los DLCs no, para pasarlos al 100%, no. no. Me he pasado el Death Door al 100% con dos walkthroughs, porque no era capaz de pasármelo, lo siento, no hay mapa. O sea, no hay mapa porque es, es lo que es, es lo que es, no hay mapa, es un roguelike, no hay mapa. Y conseguí pasarme, no hay niveles de dificultad tampoco, o sea, la dificultad es el estándar, te joder. Entonces, me lo conseguí pasar con dos walkthroughs al 100% en 13 horas y media, y es poco. Entonces, sí, le he metido más horas a este juego porque me ha gustado. Pues es lo que hay. No hace falta jugar a eh, todo 834 horas para pasarte y poder hacer una review. No, señores, no. Yo, puedo, yo podría haberos hecho una review del Testdoor a las 4 horas de haber empezado a jugarlo. Ya está. Y luego lo último que sí que lo vas a comentar tú. Dead Island 2. El, Dead Island 2. Mira, el 1, a mí juegazo de zombies, en plan, a mí me flipó el 1, eh. o sea, lo tenía un primo en su casa, me acuerdo que, que todos lo tenían mis primos porque yo era más pobre que la mierda, pero, pero eso, en plan, lo, cuando lo jugaba, tío, en plan, me lo pasaba de puta madre, las mecánicas que tenía eran increíbles, y no sé, como tal, la premisa del juego a mí me flipó. Aunque eh, sé que hay alguna peña que está en plan como cabrada con el Dead Island 1. No me acuerdo por qué, sinceramente. Pero sí que tenía... No, pero en el Dead 2, malo, ¿eh? sí, que sido, sí que ha estado muy bien. O sea, la, la, el público lo ha cogido muy bien. El público lo ha, lo ha recibido muy bien. De base, ¿te gusta ser uno o no? Ya han explicado las mecánicas, sí, los 2 sí. ya han explicado el PV, ya han explicado cómo está hecho todo. El tráiler es absolutamente la hostia. Y han dicho, ¡eh! Oye, que esto, que esto está guapo. Sí. Incluso yo, que no he jugado al Dead Island 1 y que lo único que sé ha sido por oídas, he visto el 2 y he dicho hostia puta, esto está muy bien hecho y bueno, ahora como la siguiente noticia de hoy, que bueno, como tal como la siguiente noticia de hoy que va a ser la turbopolla <risa> vamos a hacer un ligero, como siempre, corte en medio let's go ¿Algún día hagáis que aprenderás a hacer esto de forma no? En la primera, la primera la he hecho bien, pero no, es que ahora no, no he hecho yo el no, cambio. No, no, no, no. Sí, la primera la he hecho bien. No, no, la no. primera la he hecho bien. Bueno, eh, hacemos el corte esta eh, vez. Sí, entre. entre no te hicieres, Vale. Dale. Y pues bueno, como nueva noticia de hoy, tenemos una noticia que en realidad Guys Caras la, la, la ha puesto por puro fanboy, en plan, porque, porque es bien de fanboy. Mírale, mírale, ponedla la gana, por favor, mírale, mírale. Le he robado la noticia, <risa> la iba a decir él en principio, pero es que dije, joder, eh, me, me da pena decir solo una, no sé, igual la gente me quiere escuchar, igual no. igual, eh, si no queréis, me voy aquí, ¿sabes? En plan, sí, pasa nada. sí, sí, te queremos escuchar. <risa> Habla, por favor, gracias. Y nada, y eso. Que... No te queremos escuchar al principio cuando tenías la cinta en la boca, ahora sí. Vale, tío, vale, pero <risa> Pero eso, el Metal hillsinger ¿vale? ¿De qué va este juego? Pues bueno, eh... que lo sabe de sobra, mirad. Eso. ¡La polla! <ríe> Está y desganado, cabrón. pero eso. En plan, es básicamente un Doom. En plan, pero que va al ritmo de la música y me flipa la música que han puesto y la ambientación del juego. La ambientación del juego es básicamente literal... O sea, es lo más gótico mismo que te puedas imaginar En plan, metalero que te cagas O sea, es, es increíble En plan, vas matando demonios ahí, todo guapo en plan, Pero demonios en plan, como A mí me molan más estos que los del Doom incluso Es que los del Doom son como muy caricaturas, ¿sabes? Al final sí, Pero es que estos están todo bien hechos, tío En plan, los malos 3D y todo me flipan Eh... Eh, como se dice, el, el ritmo del juego a mí también me encanta, en plan, Es absurdo. lo poco que he visto no porque he es visto absurdo lo, te digo, o sea, lo poco. luego te voy a poner el puto gameplay C Carmona ha jugado en plan eh, la demo si no me equivoco y... he jugado a la demo, eh, spoiler he jugado a la demo, os voy a os voy a. Ay, sí que te, es que te lo tengo que robar, eh, te voy a robar una cosa dino, especificaciones dino. recomendadas no mínimas, <ríe> recomendadas, un i7 de sexta 8 GB de RAM, una GTX 1060 para jugar a 60 FPS a Full HD, lo he jugado con mi portátil un i5 de octava y una 1050 16 GB de de RAM tiraba en altos a 60 fps en altos bueno 60 unos 50 estables échale eh, es un juego brillante es que es brillante fíjate yo tengo una cosa vale yo tengo una cosa y es que a mí ya desde que he aprendido a jugar en el ordenador y demás lo jugué con mando pues eh, porque solo se podía jugar con mando en ese motor solo tenía soporte para mando entonces la gracia está en no jugué con mando y sí que es verdad que con el joystick es mucho más jodido moverse, apuntar y no sé qué, y en un juego en el que tienes que tener tanta precisión, yeah. porque te empiezan a aparecer muchas oleadas de monstruos, tienes que saber apuntar a cabeza para hacer remonte de música, la cruceta que tienes no es una cruceta, no es una cruceta, no, no, no, no. es un punto en medio y tienes dos triangulitos a los lados que cada vez que un BPM pasa, se iluminan, van pasando como el Jazz Dance cuando pasan abajo las poses y cuando pasan justo encima de la línea es sí. cuando tienes que hacer la pose, lo mismo. Entonces, es muy fácil realmente, y aparte, obviamente las armas tienen cadencia como yeah. para poder ir al ritmo de la música, eh, escopetas, pistolas dobles, lo que te salga de los cojones. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Incluso a mí, que me estresa cuando hay muchas cosas en pantalla, y cuando tengo muchos monstruos, es absurdo el nivel en el que no mueres. Tienes 400 personas delante, pero no mueres. ¿Por qué? Porque si haces los disparos mal, haces como 60 de daño, en plan, si no los haces a ritmo, haces como 60 de daño. Si los haces bien, haces como 3.500 a cabeza. Porque sí, entonces cuál es la gracia, si tú no matas al monstruo balanceado. de una hostia, que habitualmente no lo matas de una hostia, ya. tienes la E Cuando le das a la E, te hace un ultra mega dash hasta donde esté el enemigo, te da igual donde esté, haces un ultra mega dash que te sirve para liberarte de los que tienes delante eh, Le rajas por en medio y te curas, Brutal. entonces haces eso una y otra, y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y te curas torrado y ya está, o sea, no, no puedes morir, es inviable <risa> Y en fin, y eso, eh, ya vo vo voy a deciros en plan, las, en plan los detalles técnicos, como tal, ahora, ¿vale? Ya hemos hablado un poco. Y pues bueno, eso, que es un FPS que fue lanzado de hecho ayer mismo, en plan el 15 de septiembre, brutal, por cierto. Y tipo ya, tipo ya. <risa> y bueno, fue desarrollado por The Outsiders. Por cierto, y... no le he puesto 30 pavos sí. en Steam. <risa> Y distribuido por Fancom. Eh, bueno, su música, como ya he dicho, es bien de metalera que te cagas Pero es, es, es que es como el Doom, tío a mí, a mí el Doom me lo ponen con Lofi y me muero burro. Me es, si, es que si no sí. te mueres en el Doom también <ríe> También, sí Y viene bueno, y eso, está disponible para Play 5, Xbox Series XS y Windows Sería un crimen jugar esto en la generación antigua Sería un putísimo crimen Esto sí que es verdad mm. O sea, lo siento, pero es un putísimo crimen Yo de por sí no soy fan de jugar este tipo de... Yo no soy fan de jugar FPS en Play ni en Xbox ¿eh? Me parece lógico Y fíjate da que le tengo, le tengo como 58 horas a Black Ops 3 eh, en, en no, no puedo, tío. O sea, es que eh, me compré el Rainbow para nada. Porque, en plan, empecé, soy Dios. Pero es que en la Play soy malísimo. No puedo apuntar, es, es, imposible, es, imposible. es imposible. Es muy muy complicado. Es eh, también os digo una cosita, y es hay una cosita muy graciosa, y es el multiplicador. Obviamente, todos sabemos que en un juego como el Ultra Kill, spoiler, el Doom de polígonos. Que todos <risa> conocemos, que es impresionantemente gore para ser polígonos. Que tienes los multiplicadores, ¿no? Sí. Entonces en el Ultra Kill tienes multiplicadores. Y cuanto más multiplicador, nombres más raros y cosas. Vale, aquí también tienes multiplicador. Eh, por 2, x 4, por 8, x 16. Pues la gracia. Cuanto más subes, la base tiene más instrumentos. En el por 16 es cuando desbloqueas Puff. la voz. La voz. La voz. Entonces tú empiezas en plan super suave con un BPM que te sirve para identificar cuando tienes que disparar. Es algo que está muy marcado. O sea, no os asustéis porque os pongan canciones de metal en las que es imposible identificar el BPM. Lo vais a tener ultra marcado. Tipo, muy marcado. De hecho, ni siquiera vais a tener que mirar la cruceta. Lo vais a hacer de manera instintiva. La cruceta, de hecho, es opcional. Puedes ponerlo o puedes no ponerla. Yo la tenía puesta todo el rato. Pero puedes ponerla o no ponerla. Apenas la usé, verdaderamente. Simplemente escuchar y pam, pam, pam, pam. Si se os dan bien juegos como el Piano Tiles, el bueno, el Beatstar, el de, el de Super c sí, sí, sí, sí. Si sí. se os dan bien ese tipo de juegos, El, el tema de música. Soy rítmico no hace falta saber mucho. Entonces, eh. Es, es, para mí, honestamente, es absolutamente impresionante. Os lo recomiendo 100%. Y si decís, es que no sé si va a gustar, si no, son 30 pavos. No sé qué. Primero, podéis compraros y devolverlo. Y segundo, hay una puta demo. ¿Qué hacéis que no os la habéis descargado ya? Coño, hice a jugar el puto juego. Coño, siguiente. Y bueno, nada, eso. Ya está. En plan, de, no hay mucho más que comentar. En plan, lo de la cruceta reactiva al ritmo de la música, ya lo has dicho. Es, y es impresionante. Sí, Es, es eh, impresionante. tremendo juego y jugarlo ya Conclusión, está. dicho esto. ¡Que jugáis al puto juego, coño! Oh. Eh, ¿Qué tenemos? ¿Más presentaciones? ¿Por qué? Pues porque de eso se basa el verano. Lo siento mucho, gente. Nintendo Direct. Un poquito... Ha dejado bastante que desear, diría yo. Los Nintendo directo habitualmente son de 20 eh, minutos, este ha sido de 40 ZZ, minutos. ZZ, ZZ, ZZ, ZZ, ZZ. ¿Bastante ZZZ? Sí, salvo que no. ¿Por qué? ZZ. Tuvimos ZZ, eh, si duró 40 minutos, pues como unos 30 minutos de eso fueron ZZ. Pero lo que no fueron ZZZ fue Pikmin 4, Bayonetta 3 y, correcto, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si vivís debajo de una puta piedra, Breath of the Wild 2. ¿Eco what Correcto, Íñigo. Entonces, Íñigo vuelve bajo una piedra, ya está, solucionado. No sabía, no sabía que iba a salir idea. la el Breath No sabes de... que, ¿no que la gente lleva un año esperando el Breath of the Wild no, 2. O sea, y pero, segundo, cuando sea, no... te he dicho el título, ya no sabías que era el puto Breath of No 2 sabías 2? que iba a salir el Breath of the Wild Ni 2. No, La, de... la nada, gente lo nada, lleva nada, pintado nada, como no si fueras el fanboy de Nintendo de aquí? Sí, eh... él se supone, se supone. Ah, que el, no, eh, la semana, el próximo programa traeré la camiseta de Mario para ah, que se vea en qué team estoy yo ya. Ah, sí. Pues ya veo en qué team están. Me he visto y el no. El Zelda, yo creo que es mucho mejor que el Mario, con todo respeto. Eh, son sí, géneros sí. totalmente. Distintos. Sí, en verdad sí. O sea, sé que son distintos, pero, o sea, no sé. Me, me refiero a lo, o sea, no sé, a lo currado que está diciendo. Sí, pero es como, es como cuando viene la gente y dice: No, yo prefiero Call of Duty y yo prefiero Battlefield. Hombre, son, son diferentes, en ¿verdad? Pero bueno, puedo, la gracia, puedo. la gracia de todo esto. Puedo. Sí, ha salido Breath of the Wild 2. Y lo gracioso fue que cuando salió, todo el mundo sabía qué era. O sea, porque salió con unas cinemáticas y tal que dejaban un poquito de, de entender. Yo lo vi en una de las. Porque, para, para que os dé la idea, por si no habéis visto el Nintendo Direct. salieron unas paredes tipo egipcias de esta en las que tienes grabadas cosas. Uh -huh. Pues eso, y salió el bicho este duende de orejas largas de los cojones, Del Breath of the Wild, de cuyo nombre no me acuerdo, eh, porque no juego a Breath of the Wild básicamente, pero aún así. Eh, no, no, no, el, el de orejas largas, el monstruo. Ah, vale el monstruo. El vale, monstruo sí, sí, sí. Pues salió grabado, y yo en plan, es el Breath of the Wild 2. Y yo estaba viendo esto con Salva en Discord, y él en plan, nah, no, es, A ver, no, o sea, no creo que. Y yo en plan, es Breath of the Wild 2, es puto Breath of the Wild 2. Y entonces fue cuando salió Link, y todo el mundo, en plan. Así que, eh, correcto. Entonces, ¿cuál es la gracia? Eso. Breath of the Wild 2 ya ha salido, ya se ha anunciado Ya está, eh, Silkson siguen siendo los padres Brazos of the Wild 2 ya no eh, Otra cosita, Pikmin 4 Yo honestamente no sé nada del juego Y no sé si quiero saberlo Porque han hecho un poco como el Sonic un entorno muy diferente a, a cómo están hechos los personajes. Eh, pues, todavía no, está en, en early. Todavía está muy en early. los Pikmin. Suelen ser así, ¿eh? En plan, el entorno es un poco más realista que los personajes. A mí eso no me parece tan es mal. Es que yo la diferencia la he visto demasiado basta. O sea, mm. quiero decir, eh, lo que con el entorno es más realista que los personajes, eh, literalmente te estoy yendo al Pikmin Go. Que no se llama así, pero me da igual, sí, sí, sí. tipo Pokémon GO, pero de Pikmin, entonces es un poquito mmm... XD también um, se ha presentado Bayonetta 3, porque, ah, oh, qué que waifu, en fin... <risa> se supone que la W palabra está censurada en Twitch, pero como nadie nos ve y nadie nos va a denunciar, pues me la suda La palabra W está... Sí, esta... sí... ¿Qué? Hay mazo palabras maladas en Twitch, luego te las digo O sea, ya, me imagino algunas, pero... Vale, pero, pues, ¿La W palabra? Sí, la W palabra también está... WTF Sí, sí, sí, sí ¿Y sí. la H palabra? justo. También, ¿También? También, también La H como... palabra esa, la H palabra la otra... ¿Cuál otra? G también. La palabra g h e n Vale, sí, comprendes. Eh... La gente irlandesa, sí. Vale, es, va, ta, también, aparte, por mencionar, se presentó Fire Emblem Engage, eh, Story of Season of Wonderful Life, que es para que os hagáis la idea Animal Crossing, pero mal. Eh, Octopath Traveler 2, que es para que os hagáis la idea subnáutica, pero mal. Eh, juego de música de Final Fantasy, por su aniversario, que spoiler, es para, en, en fin, darles... Eh, fanservice past, a los de Final Fantasy Y Fanservice a los de Final Fantasy Íñigo se ha añadido el golf al Nintendo Switch Sports ¡Bien! <risa> <¿Mirá, ¿verdad? risa> pero ahora el golf el golf es online Bien. Golf online en el Nintendo mm, Switch Sports oh, tremendo, Igual me la duda También se ha presentado y esto sí que es importante el Resident Evil Village Y tú dirás Una Nintendo Switch no puede tirar el Re Village Cloud Version O sea hay que jugarlo vía streaming sí. sí Hostia pero eso es una mierda porque... Lo es porque se va a ver como el culo. Mira. Correcto. Yo tengo el PS no, Plus se va, Premium. Se va, se, va a ver, se va a ver bien. Se va a ver bien precisamente porque está en cloud. Lo que vas oh, a ver bro. va a ser con un delay de la hostia. No, por eso digo, en plan, yo eh, tengo el PS Plus Premium, ¿vale? En plan, este que todo el mundo dice que es una estafa y tal. Sí. Eh, yo tengo, porque no voy a comprar 7.000 juegos que puedo que puedo tener en plan pagando 15 euros al mes. Sí. o sea En plan, puedo tener. He jugado el Marvelous Spider-Man, al Red Dead Redemption 2, al Assassin's Creed de Valhalla, de verdad, de verdad. toda esta mierda. Lo he jugado en plan y no he tenido que pagar 60 pagos por cada uno. O sea, o sea, la gente dice que es una estafa porque tendrá todos los juegos ya, pero yo no sabes correcto. Eh, la cosa que te permite jugar en plan vía streaming y te lo juro que si no tienes un ping de la NASA vas a ver todo pixelado horrible va a tener un eh, o sea un ping bienvenido el, a Estadia cuando salió ya joder Estadia Estadia era una o, puta a basura a ti te ha, tú sabes lo que es Amazon Luna eh, no eso ya no correcto ¿Por qué no sabes lo que es porque es Estadia pero no o sea vio la luz pero no ha servido de nada. Básicamente estadia pero de Amazon. De hecho, sí, es estadio sí. de Amazon. Entonces, ¿cuál es la gracia? El Revillage sale para, para. También, o sea, Google Stadia y para Luna. Pero sí. nadie conoce Luna porque Luna fue un putísimo fracaso. Porque ¡Of! dijo la gente. Esto es el futuro. Cada cosa que dicen que es el futuro acaba siendo correcto, una puta mierda, yeah, como los NFTs. Sí, sí, sí. Básicamente. Como las pizarras esas táctiles en las aulas de clase. Correcto, que el, todo el rato. Ahí está, ahí <risas> está. <risas> vamos. Que ponía el sistema educativo. Te ponía, te, ponía plan, te ponía en plan. Sí, bueno, eh, Vamos a seguir y de repente así era así Y la mierda se iba como por aquí. ¿sabes? Y, y cuando. Y lo mítico de. No, espera, eh, Mira, es que, es, que José, tío, es que José tiene. Es que José Lo mítico de. lo José. Calibra, calibra la pizarra táctil. Sí, espera, espera, tío, espera. No, ¿Por qué? No, pero cuando tenías que calibrarlo, cuando tenías que calibrarlo, que era muy gracioso, añe con mi cámara, papá. Cuando tenías que calibrarlo, imagínate que tenías aquí, Tienes una pizarra. Cuando tenías que, que calibrarlo, que era lo más meme de todo, era cuando tú te venías arriba porque perdías 8 minutos de clase. Porque tenías que darlo de calibrar, y como yeah. la pizarra era enorme y estaba como eh, hecho como el culo, tenías que hacer como una vez cada dos días o algo así, sí, sí. y tenías que ir a una profesora y hacer. Puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí. Y tú dirás, vale, así está muy mono. Sí, pero es que una pizarra que tiene como 3 metros, 4 metros de largo. Pues viene, tiene aquí de un lado sí. a otro en plan, ta, ta, ta, ta, ta. Y luego tenía que cerrar, volver a abrirlo. Cuando salías toda la pizarra con los rotuladores, los rotuladores sí. iban como el culo. Sí, bueno, funcionaba yo, todo mal. Yo, yo os digo una cosa. Yo viví... La, Vivo la, con la, los proyectores. La, Muchas prim, gracias. La primera sí, sí, implantación sí. De, de aquello en, en el colegio en el que yo estudiaba, eh... No, no sería la primera ni la última vez en cuarto de la eso o sea yo hice tres cursos oh. más allí en cuarto de la eso era la de Iñigo ayúdame con el proyector Iñigo porque no funciona Mítico, Iñigo de cómo proyector la pantalla Iñigo dame una regleta de enchufes y yo qué qué me estás pidiendo literalmente yo en ingeniería informática algunos profesores sin saber encender el puto proyector o sea, así de, vivimos de verdad ¿sí? eh, letal. No, yo, sí, soy, sí. yo soy fan de verdad, yo sé porque, aún así, donde estoy yo ahora tienen una putada, es que tienen que bajar un proyector para que el proyector se vea. O sea, tienen que bajar tipo sí. la lona blanca. Sí. Eh, cuando yo, donde yo hice bachillerato, lo que teníamos era un proyector y una pizarra blanca. Sí. Entonces lo que hacías era encender el proyector y se proyectaba en la pizarra blanca. Y ya está. Pero no, sí, ahora sí, tienen sí. que andar. No, claro. ¿Cuál es el problema? El, cuando baja la lona blanca, te queda hueco como en un cuarto o una quinta parte de la pizarra, de tiza. Sí. Entonces tienen que. Bajas lona. Sí, mira, estás viendo esto. Espérate, que ahora voy a subir la lona. Sí, sí, Para sí. poder proyectar la pan, el proyector sobre la pizarra y poder escribir encima. Y yo en plan, ¿para qué coño tienes una lona? O sea, ¿para, ¿para qué coño tienes una a lona? A ver, eh... ¿Para qué? Quiero decir, yeah. el, el... la realidad Pero virtual no... es el futuro. Os digo, ¿tú crees, Borja, que yo voy a poder en un futuro ponerme unas gafas de VR y desde mi casa estar sentado en clase viendo el proyector así? Ojalá. Eso, eso, eso ojalá. Ojalá. eso ya se llama Zoom. No, hacer. pero encima es una cámara Yo quiero, realidad, yo quiero un entorno 13, Yo quiero poder ah, llevar hola, una batalla. Yo quiero poder no, llevar no. una batalla de Naruto, ¿vale? Y Que mi <risa> profesor vea una batalla de Naruto y diga ¿Eh, ¿Qué coño eres tú? <risa> eh, si alguien se preocupase y pusiese dinero de una puta vez en los problemas del sistema educativo, que sí, no que sí. son putas pizarras. Sí, eh, no vamos sí. a seguir hablando de esto Qué guay, vale, me, entonces, me primo, entonces que te eh, Tengo que remarcar, porque hemos dicho Los juegos que merecen la pena y los juegos que no merecen tanto la pena Ahora tengo que decir los juegos que no merecen tanto la pena Pero que me hacen mucha puta gracia Que vale. se llaman Bob Esponja de Cosmic Save <risa> es, ahora, ahora, es digo el, ahora es cuando te digo lo cómico El Bob Esponja se presentó En esta presentación de videojuegos Aproximadamente vamos a poner vamos a hacer como jugadores de LoL Minuto 12, vale, sí, sí. más o menos Minuto 12 pues en los primeros 12 minutos, <coughs> era el juego que mejor se veía de todos O sea, el que, el que mejor calidad gráfica, mejor aspecto tenía, de todos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uh, Literalmente Me una piña debajo del mar Bob es, Pong Su cuerpo por sobre sin estallar Bob es, Pong ha. Bueno, ya, ya me cayó, ya, ya, está <risa> Ok eh, entonces, ¿qué más se presenta una cosa que me hace mucha gracia? Fitness Boxing Y tú dirás, vale hasta aquí todo bien ¿Qué coño es esto? ¿Sabéis los míticos juegos japoneses Estos de mierda En los que tienes que pisar Las flechas del suelo para bailar Y en la pantalla te aparece Mientras van subiendo eh, Pues eso es la polla Pues imagínate eso Pero en vez de pisar Unas flechas en el suelo Tienes unos botones en el mando Y cuando le das al botón De manera correcta Pegas puños Al puto aire <risa> Oye, Porque va, sí va. Por cierto Hablando de fitness Íñigo ¿Qué tal te fue con tu Rick Fint Adventure? Ja Siguiente hizo, hizo una sesión Del Rick Fit Adventure Acabó tan cansado Que dijo nunca más Joder. Eh, de hecho, no es verdad, pero de hecho, eh, está un poco muerto de asco. Está un poco muerto de asco. Oye, hijo, dale vida al RingCiTasMentor, tío. Dale, eh, dale debería. Vida. Entonces, eh, ya está. Con, con esto vamos a cerrar, pero, pero, pero... Vamos a cerrar esta noticia, vaya, pero no no no el programa. Pero, pero, <risa> sin antes, no sin antes decir... Nintendo... ¡Saca el puto Simpson, coño! Nintendo, no los denuncias, por favor. <risa> Para seguir con todo el tema de las Esta presentaciones... Esta noticia es a petición de Salvador29, prosigo. Sí Perfecto. Para seguir con todo el tema de las presentaciones, vamos a hablar de un poquito de hardware que se presentó. Durante las últimas semanas se ha presentado la serie eh, Ryzen 7000. Uh, wow. ¡Iñigo, por favor! ¿eh? ¿Vos? ¿Vos? La serie 7000 de AMD, que es una nueva serie de procesadores con una arquitectura Zen 4, eh, specs máximas de hasta 5,7 GHz, fabricadas en eh, 5 nanómetros vale eh, el más tocho van a ser 16 núcleos, 32 hilos va a implementar el nuevo tipo de ram DDR5, eh, Gaiska me ha puesto en, el, en el de guión una tabla que Dios sabe que no veo porque no la veo. Mira, pues va a ser muy fácil. Cego, la estoy se presentan estoy cuatro procesadores. Ah, sí, se presentan cuatro procesadores. Los más Básica, debajo. Básicamente, los cuatro requieren gráfica dedicada, eh, pero estamos hablando de, de 16, 12, 8 y 6 eh, núcleos y cada, el doble de, y cada núcleo de dos hilos, así correcto. que tirando para adelante. Y un turbo de 5.3, 5.4, 5.6 y 5.7 GHz. <risa> <risa> Vale, a la venta el 27 de septiembre por los eh, módicos precios de 300, 400, 550 y el de más caña, el 7950X, 700 dólares. ¿Qué dices eh. tú? ¿Hay tanta diferencia entre el 7900X y el 7950X? Aparentemente sí. A mí me han hecho sus números, de los que no me fío una puta mierda, así que los he puesto, pero si quieres decirlos todo delante yo no los voy a decir. No, pero pues. también tengo que deciros una cosa, y es que... Sumando TDPs ya os podéis ir agenciando una eh, fuente de alimentación de 1600 vatios. Porque el tope de gama son 100, 170, perdón, putísimos vatios de potencia. Y luego, si os pilláis, claro, para ese tope de gama necesitáis también el otro tope de gama, una 3090. Eh... A ver, si no... Estamos hablando hacer, ya de una si cantidad, no cantidad de absurda Si no quieres hacer cuello de botella, sí. También te digo... Ojo al precio de lo, las madres también, porque yo, tiene que ser de R5. Eso sí. es. Entonces, eh, ahí va a subir mucho. Además, las memorias de R5, si no recuerdo mal, llevan gestión de energía, lo cual las encarece todavía más. Sí. Eh... Uf, esto va a ser muy caro sí. eso sí, siendo AMD va a ser muy tocho sí, pero ya estamos escalando precios. También va a ser mucha temperatura, muchas gracias Sí. Eh, escalada de precios vinculada al pre a la inflación pero eso, no está, eso gracias, lo sabemos todos, nada. quiero decir O sea, a fin de cuentas, eh, yo me echo ya muchas veces porque me hace mucha gracia mirarlo simplemente, yo me echo ya muchas veces el PC más tocho que podría encontrar sí, correcto, en, en páginas de estas, de las de componentes, sí, sí. yo me echo ya el PC más tocho que podría encontrar y ronda los 4.000 pavos alrededor, o sea una 3090T procesador más gordo que vas encontrar que yo lo siento mucho pero para mí sigue siendo el i9 12900ks lo siento eh, eso unos 64 gigas de ram porque con 32 ya te quedas corto para esa puta bestia y dos teras de ssd o sea eh, no está nada mal quiero decir no está nada mal pero pero es que es muy gordo o sea quiero decir en que tú plantea una cosa cuanto mayor sea uno de los componentes, cuanto más alta gama sea uno de los componentes, el resto también tiene que serlo. Y hay algunos ya, como esto que lo acabáis de ver, que ya solo admiten cosas de nueva generación. Es decir, el DDR4 ya no te lo admite. El DDR4 está a un precio asequible barra decente. Pero el DDR5 no. Esa es la gracia. Entonces, tienes un procesador que acepta DDR5. La RAM de DDR5 está cara de cojones. Las placas base que te aceptan este procesador y el DDR5 están caras de cojones. Un M2 PCI Express 4.0. Que va en pack con eso, está caro de cojones. Y la 3090 a ti te pueden salir como 2.100 pavos. Venga, te, te cuento, eh, la vida está cara de cojones, gracias. Sí, sí, todo, todo está carísimo. Entonces, eh, ¿sí algún día me haré un PC de tocho de cojones? Sí, cuando ocurre y tenga dinero para ello, una casa y muchas cosas. Hasta entonces seguiré trabajando con peces de cámara. ¿Sabéis cuánto, cuánto llevo ahorrando para mi PC? ¿sabes? ¿Como unos dos meses? Aparte, en plan, quitando eso, quitando esos dos meses que son ya de ahorro absoluto, en plan, de que no me compro nada fuera de casa, en plan, nada, o sea... Contexto, aparte de encarcelar a José, somos amigos, ¿vale? Entonces conozco sí, su vida sí. personal. Pues eso, en plan, que llevo, en plan, estos dos meses que no me he comprado absolutamente nada, ¿eh? o sea, hoy llevo 15 pavos, pero porque ya tenía ganas de salir un poquito de fiesta, ¿sabes? un poquito de alcohol. Soy mayor de edad, soy, mayor de edad, soy es mayor, mayor de edad, Es mayor de edad, es mayor de edad, vale, vamos a marcarlo. Pero ¿Por, eso. ¿por cuánto? Eh, en plan, ¿cuánto tiempo llevo? Por no, un día ¿verdad? más que yo Un día más que Gaisca Así que ese, niño, ese, ese de ahí es un niño sí, sí, Ese, ese sí, hombre de ahí sí, es un sí, niño Sois asquerosamente jóvenes Y tú eres ah. asquerosamente viejo, Íñigo Efectivamente ¿Y vamos con las noticias rápidas o no? Antes, antes que, que termine eh, su, su contexto eso, que, que llevo como tres años ahorrando para un puto PC Y sigo aquí tirado, ¿sabes? Y le estamos intentando hacer el menor presupuesto posible En plan, <ríe> lo mejor de lo mejor dentro de lo menor de lo menor de precio Entonces, te, está complicado, ¿eh? Te puedo hacer una recomendación vital te, recomiéndame Búscate un Sugar Daddy O en su que te financie a tu familia, a tu me, padre, eh, tu madre, me... algo. Qué ¿Qué ahí, ahí, ya te estás me... ahí ya te estás metiendo en terreno, pantanos. No, no, pero bueno, pero, si, me, ver... si me consigues un sub Subardadi, sub yo no me quejo. No, no, no, no, no, no. Vamos a pasar de este momento. <risa> Vamos a hablar de los sims. Y vamos a eh, daros un poquito de contexto para que podáis descansar de, de, de nuestras gilipolleces. Para pues, hemos dado este, este par de segunditos de más. Eh, los sims gratis. ¿Cuándo pasará a ser free to play? El 18 de octubre de este nuestro 2022. A partir de las 7 de la tarde. ¿Van a colapsar todos los servidores? Sí. No. Van a colapsar absolutamente todos los servidores. Pero me la suda completamente porque podréis hacer como en Epic con el GTA V y pillarlo simplemente al día siguiente cuando la gente ya se haya cansado de intentarlo. Eh, yeah. Free to play es free to play. ¿o free to no play sea? es free to play y significa que EA te va a cobrar. Exactamente lo mismo por el resto de DLCs y actualizaciones. Porque Perfecto. ¿por qué EA pondría un juego gratis? No tiene sentido yeah, que EA ponga no, un juego Es gratis. que yo siempre sí, sí, eh, sí. veo que cualquier cosa que quieras hacer, por ejemplo, en, yo que sé, eh, trabajar va a sí, ser no, en de expansión. Más o, o menos sí, sí. Más o escuchaos? menos sí. Yo, en plan, yo he jugado a los Sims en plan que cuando lo pusieron gratis. Sí. Plan, porque, ah, no sé, me mola ese rollo, no sé. Yo soy muy de jugar juegos tranquilos. Bueno, depende, ¿eh? en bueno, plan, a veces me entra la gana de eh, Zoom. Jugar eh, juegos no. tranquilos. Metal Hellsinger. Pero eso, en plan, que más que nada te, te ponen en los hijos de puta tienen muy, buena muy, muy, muy muy poca ropa metida para tus sims en plan en el juego base ya sabes claro. o sea que si quieres ropa guay en plan que tú es dices que esto está guay 300 euros es, que, es bueno, que sea. Escúchame, compañero. Yo te digo una cosa. Los Sims 2 son casi, casi lo mismo que los Sims 4. Sí, sí, pero sí. lo puedes piratear, Porque sí. no pasa nada? Sí, ya, ya es que o sea, al final está no se a favor del pirateo a ver, de Quiero decirte que tienen ya 10 años. Que Me la suda, es, no se piratea. Creo que tengo la mitad de los, de los Sims 2. Pero eh, en mi sí. Casa, pero es muy es, muy es verdad, o sea, los, sim, los Sims 2. Eh, o sea, en cuanto a contenido, es bastante parecido. O sea, es que. Es que es tiene algunas saga, cosas mejor optimizadas y todo, ¿eh? Es que es una saga que no ha avanzado. Yo creo. porque, ¿qué vas a meterle? más a la vida yo claro. creo que precisamente esa es la gracia EA lo ha puesto gratis para que la gente diga oh mira los sims gratis finalmente por fin puedo jugar ese juego del cable a todo el mundo y para que compres todos los pases sí, dirán oh vaya Porque si, si quiero tener una mi... casa de campo tengo que pagar 100 euros son joder como... muchas gracias Electronic Arts ahora dame un FIFA 28 Sí. FIFA 28 sí. que sí. Será exactamente el mismo que el FIFA 1 o sea en fin no no no, no chaval eh, que ahora se les mueve el pelo y los dedos iba, al la bola se han movido mis dedos joder qué épico literal es que es la mejor descripción posible de FIFA. Pero prosiguiendo con esto, va a estar disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4. No saltamos a Next Gen porque tampoco renta. ¿Y continuará viendo contenido de pago? Sí, ¿por qué? Porque esto se llama EA. Y como todo el mundo lo diría, EA Sports Chid Game. EA Sports Chid Game. ¿Qué coño has dicho? Mítico de EA Sports. Has dicho Chid Game. Chid Game. Es que It's in the Game o algo así dicen. Creo que era the Game. No, It's in the Game. Sí, sí. EA Sports It's in the game Perfecto Vamos con la siguiente Venga José Vamos a darle Vale Un momento Vale Ahora <risa> ah, <risa> ah, momento, ah, Socorro no estás ready Vale Nada Ahora eh, La siguiente noticia rápida Si ¿sí sabes rapidito Como no, no compras Pues es Una compra <risa> <risa> qué novedad <risa> ¡Qué Tencent, sorpresa Tencent Y Sony Compran parte de From Software Que pasa Que se van a forrar ¿Por qué? Porque From Software Es la compañía Que hizo el del ring Y efectivamente Como van a ganar goteada porque van a ganar eso espero, eh, pues, sí, ¿y si es, no es, los sí, matamos. Eso es, o sea, como ganen, ah, sí. como ganen God of War Ragnarok, es que esto, antes de esto estábamos hablando, en plan, de que el 2020, el 2020, no, sí, el 2018, perdón, fue un tongo horrible, en plan, un robo, en plan, así, así me quedo así, así. O sea, ¿cómo va a ganar el God of War 4? O sea, que es juegazo, yo lo admito, yo lo he jugado y de hecho lo he pasado en la dificultad máxima, con todos los trofeos y todo, pero... Red Dead redemption 2, otra vez, sé que soy muy pesado en este juego, pero es que es la hostia. O sea, es no, que lo es. No, no es que Básicamente es que lo es. Pero eso, en plan, que el de tiene que ganar el ¿Y a qué me, a qué me refiero con esto? Que Sony y. Bueno, ¿sabes? En plan. Tencent también. Sony y Tencent. Se van en a forrar. Fin, claro. O sea, son, Es un 14% que tú dirás. Joder, un 14%. Joder, no sé qué, tal, es una basura. Pero es que un 14% de, yo qué sé, eh, mil millones de dólares, pues es. es mucho bien. Y llegó, sí, tu sí, sí, hermano se no se quiere, tu miedo, hermano pero... quiere que God of War gane el Goti y me parece lógico, respetable y comprensible. Eh, bueno, no nos has dicho porcentajes de compra porque no lo compran entero. No, ya, ya. Ah, vale, no, perdón. Ya, ya, ya. Entonces, Bueno, y Tencent en el 16, eso sí. 16,3, he perfecto. Vale, eh, siguiente. Tenemos una serie de Horizon Zero Dawn para Netflix no hay mucha info, lo que sabemos es que viene a partir de 2024, pero se espera ya de base para 2025. Bien. Voy a graduarme antes siquiera de que salga esta puta serie. Ya, o, eh, ya. No, pero bueno. Eh, aparte de eso, lo de Netflix es como... Pff, eh, quiero decir, Netflix está perdiendo una relevancia increíble. Sí, pero y, es que Netflix está, un creando, problema pero es que está creando un fondo de armario estúpidamente absurdo. Entonces, está teniendo una cantidad de contenidos muy vasta. Es porque está comprando todo. Eh, vamos con más. Nichis o nite es netis. Netis. Netis. Netis. netis. Netis. Netis. Netis. Compra Walter Cream. ¿Qué cojones es netis? Eh, netis te la Nadie suda, Nadie es una compañía china que... de videojuegos bien, perfecto Heavy Rain, hostia, hostia, de pues son Human. los que hicieron Heavy Rain y de Human y ahora están con el Star Wars Eclipse y los han comprado unos chinos siguiente noticia vale, perdona, un momento, que bien. han preguntado que si la serie esta de Horizon va a ser animada o no ni zorra eh, la serie de Horizon en principio, en principio no es animada es como el el, action? el Uncharted de Tom Holland o sea, como The Witcher con... sí correcto ¿Qué? En principio, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué digo en principio? Porque apenas hay infos. O sea, es una serie que está programada para a partir de 2024. O sea, quedan más de dos años para que salga. Ni siquiera tenemos elenco de actores. Ni siquiera tenemos un. Sabemos que este participa o que este ponemos. Es que no sabemos nada. Sabemos que es de Netflix y que va a salir. No sabemos nada más. Vale, ahora sí. Siguiente noticia. Y es una noticia que me flipa. O sea, te, eh, eh, os lo he dicho antes, en plan, que os quedarais porque es que esta noticia viene dura. <risa> ¡Sácale! Vale. ¡Sácale! Resulta que a partir de un meme que sacó KFC, ¿vale? Va como la mini nevera de Xbox. Va a salir un puto ordenador de KFC. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Mira, escuchad, escuchad, escuchad. Que es un puto Intel Noob 9 Extreme, ¿vale? Que suele costar como 3.000 pavos. O sea... Es una locura, o sea, ni niégamelo, ¿sabes? <ríe> niégamelo, es que es ver, una locura A ver, gente, cuando decís no, es que las compañías hacen cosas para merch y no sé qué Tipo, mini nevera de Xbox Suele ser una cagada Ejemplo, la mini nevera de Xbox Es que me encanta esta mierda Pero la mini nevera de Xbox tenía un ventilador que era como cuatro veces lo que necesitaban porque simplemente pues eso, esa marca de ventiladores dijo, pues me liado con vosotros para poner los ventiladores al, al, al a la nevera. Tiene sentido, ¿verdad? Sí. Vale, pues no había manera de apagar el, el, el ventilador, salvo que desenchufases la nevera. Entonces, claro, lo que tenía haciendo se va a tomar por culo. Pero es que hacía el ruido de un puto aeropuerto esa mierda. Como ¿verdad? una Play 4, básicamente. Como el triple. Entonces, eh, la gente estaba en plan, ¿puedo apagar el ventilador? No, y Xbox en plan... No. Y bueno, siguiendo con la noticia, en plan, tiene una SSD de un Tera de Seagate. Lo siento, Seagate no, gracias. He tenido muy malas experiencias con conseguir, pero lo mejor de todo es que literalmente es, sirve para guardar pollo, o sea, que tiene un compartimiento, es que os podríamos poner una foto ahora mismo porque creo que no eh, tenemos eh, ninguna. Sí, si podríamos, O sea, podríamos. Por, por favor, pon la foto en plan de modelo. Me, me en plan, que puedes meter pollo para que se mantenga o caliente. cualquier otra tipo. cosa, O sea, claro, porque o cualquier otra eh, cosa, claro. mantiene mantiene en plan la temperatura del producto que metas, ¿sabes? Y bueno, y tiene metida en plan debajo de donde tiene el compartimiento del pollo. Eh, tiene una tarjeta gráfica de Asus que aún no se sabe cuál va a ser, pero bueno, dicen que va a ser 4K retracing y que tendrá soporte de pantallas para 240 Hz. 4K 240 Hz sí, sí, es una bestia. Pero 4K 240 Hz es una bestia. Hay muy pocas cosas que tiran eso. Muy pocas cosas. Va, bueno, Vamos a ver las imágenes. Mira, mira, mira esto, por favor. O sea, ¿Veis esa locura? <risa> y Diego, ¿por, qué? por qué la cámara está cropeada? ah uh, no lo sé <risa> <risa> pero eso en plan, porque estoy ahora pensando. ahora es cuando ahora es cuando Daniel ha dicho una verdad muy grande y era lo que yo quería sacar que es si pones componente stop de gama te cocina el mira, pobre mira mira mira mira mira, mira mira mira mira mira mira es que mira, mira eso mira, tío en plan. Mira, mira. mira o sea que parece coña tío que yo veo eso y digo ni de coña sacan eso al mercado o sea que mira que si tuviera pasta lo compraría por el meme solo por el meme pero como ¿sí soy un pobre mira, pues no lo voy a comprar yo, pero, yo propuse es que, comprar la mini de Xbox para este estudio pero es que si le vas a hacer ruido el ventilador que tenemos ahí fuera imagínate eso sí un poco vasto todo. Un poquito muy vasto. Eh, conclusión, KFC, ordenador, la turbopolla. Posiblemente entre el polvo que tenga, la humedad que saque el pollo y no sé qué, se te va a joder el ordenador en cuatro días. Pero. El meme está ahí. El meme está, hecho. El meme está ahí. El meme está ahí. El meme está ahí. <risa> Aparte, muy posiblemente, yo creo que le van a meter un buen de stop de gama y ningún puto ventilador <risa> para que cocine el puto pollo. No, eh, no, no, creo que. Porque, se te quema la gráfica y qué haces. Eh, que se te queme la gráfica. O sea, ¿No pues, has visto el meme? Gasta, ha habido, gasta, gasta, gasta, habido, gasta, habido un pavo al que se le ha. Quemado la gráfica, pero no de quemarse, de... Oh, no, mierda, se me ha quemado la gráfica. No, no, no, que ha ardido fuego en ordenador. Sí, sí, de hecho, te lo mostré yo, ¿eh? Ese, ese meme, <risa> correcto, pues eso. Eh, ¿Qué más tenemos? Tape en físico. Bueno. Nuestros amigos de Black Chili Goat van a sacar su jueguito para Play 5, eh, distribuido por Meridian Games, también ya de paso, eh, que también los conocemos. Un saludo. Para Black Shelly Goat Y para Meridian Games. También. Eh, y nada. Eh, es que no tenemos mucho más que comentar. Va a ser también una edición especial. La podéis reservar ya. Eh, la puta hostia. Lo hemos jugado en streaming. Podéis ir a verlo. Podéis ir a ver de todo sobre tape. Porque es la hostia de juego de miedo. Perfecto eh, Más cuestiones Más presentaciones Hubo un Ubisoft Forward Que nos la suda completamente eh, Pero tenemos que comentar Ubisoft Ubisoft El de septiembre Creo que fue Me la suda la fecha Gaisca no me lo ha puesto. Es que me la suda la fecha <ríe> Te la suda todo Porque ha habido Un mogollón de presentaciones Y de movidas Pero solo ha puesto Este sin vergüenza Solo ha puesto No me voy a tragar dos horas De poquito <ríe> para consolas Y plataformas de juego de La nube Aparte de ¿Qué consolas? O sea, quiero decir Vamos a Consolas de generación antigua ¿Qué, Consolas Consolas de Xbox One de... Play 4 Xbox Series X y S, Xbox One, Play 5, Play 4, Stadia y Amazon. Pues Luna. cuando anunciaron Cuando anunciaron esto, que fue cuando lo vi yo, el Stadia. Bueno, sí, Estadia era así, lo he puesto en la nube. Pero el Next Gen no se mencionó. Siquiera, ni siquiera se mencionó. El actual gen. Sí. Eh, ¿Qué más? El eh, 15 aniversario de Assassin's Creed Van a celebrar con un juego para móvil Con una colaboración con Netflix Y con 6 eh, nuevos proyectos De los cuales en, espero muy poco En torno a eso Pero también hubo cosas como The Crew 2 Hubo cosas como... The Crew 2 no es nuevo Just Dance 2023 Me la suda el Just Dance <risa> Como Brawlhalla eh, Brawlhalla está bien El Brawlhalla es un juego gratis que sale hace como 5 años Ya, pero está bien O sea, es que es como en, el, en la presentación de Nintendo tampoco han puesto Que han, han puesto actualización wow. gratuita para el Mario Strikers wow. Porque me la suda, porque es una actualización gratuita O sea, que me menciones Brawlhalla Furby. Que es un juego de hace 4 años en una presentación de este septiembre Cuando va a salir la serie 40 de NVIDIA <risa> ¿De qué coño vas, tío? Mario, Tendría que ser ch, ilegal ch, ch, Mario en Rabbit está, Sparks of <ríe> Que me la suda con con Que es el mismo juego que se anunció en marzo sí, Que me la suda sí. Eh, eres un mes gratis. Y un su mes gratis de suscripción. Pero es que a nadie le importa la, la, la, la suscripción de Ubisoft, vale, coño. Pues si no te importa este, esta cosa, ¿por qué la pones en el video? Porque vamos a mencionar precisamente para meterle mierda. Porque de eso se basa esto: de decir esto está bien, esto está mal. Y el Ubisoft Forward estuvo eh, muy, muy mal. Literalmente, profesionalismo periodístico. <risa> literalmente, sí. <risa> profesionalismo, <risa> ¿qué tipo de frase? What the fuck? Claro. ¿Ese, ¿Ese concepto existe? Claro. Eh, profesionalidad, gracias. Eh, es lo mismo. <risa> A ver, lo siento, ¿vale? Yo vengo de otro sitio donde vale. podemos decir esa palabra eh, me los ¿Sabes dónde están los asesinos que te faltan? ¿sabes, los ha regalado. ¿Sabes qué es lo peor? Que tengo esta discusión todos los días. Todo, todos los días. Así que no pasa nada. Yo te pido perdón por no aceptar <risa> tus eh, expresiones eh, que también son correctas. Luego a mí me mete mierda. Sí, sí, a ti te meto A mierda. mí me meto mierda, pero a, por todas partes. A ti, te, a, ah, a, a ti te meto mierda porque tienes un estropajo en la boca y encima hablas rápido. No, lo que pasa es que hablo rápido. Por eso te, No, tengo un estropajo en la boca porque hablo rápido. O sea, es diferente, no es tengo un estropajo Es que hablas en la así rápido porque el tío puede estar semblan, no, no para hablar así rápido eh, a veces no lo escucho, tío. Eh, es increíble la forma Te está costando, sí, te está rayando muy fuerte, tío. O sea, podríamos hacer ahora mismo una prueba de hablar como habla y es que es imposible. Yo me trabajé. bien podría, Yo No te va tan rápido. Yo no podría hablar. Sí, el importa? no Vale, entonces lo último que tenemos ya para comentar Es el Ancora los Days El último jueguito de Chivig, que es su nuevo proyecto, básicamente Pero tienen otros dos en camino Que son el eh, Mic the Witches Mountain Que es el primero Y luego el otro que aún no han presentado eh, Aún no han presentado En plan el resto de cositas que tenemos para comentar Pero también está muy guapo No, de hecho corrijo, es el Little People, creo que es eh, Se lanza el Ancora los Days Para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Windows ¿Cuándo? Hoy En plan, Perfect. ya Está a 16 pavos hasta el 23 de septiembre. A correr, gente, vamos. Eh, especificaciones recomendadas. Porque no exige, tío, porque es un juego muy bonito, pero no os va a exigir tener un PC de la NASA. Un i5, no han puesto de Keychain, 4 GB de RAM, una GTX 660, iba a decir 630, no. 660. ¿Asequible? Completamente. O sea, ¿puedes jugar en el portátil de clase? Sí, puedes jugar en el portátil de clase. <risa> eh, por lo tanto, Confirmado. y jugadlo, porque cada vez están sacando proyectos más guapos, porque los vamos a tener para una entrevista, porque me encargaré personalmente de ello, y porque son muy monos. ¡Vámonos! Sí, por si. Fuiste baneado. Fuiste auto baneado. He sido, he sido silenciado por el... Bueno, en fin, vamos a ir terminando este programa. Eh, ¿Qué querías decir, José Andrés? Andrés Nada, no. iba a decir otra cosa, en plan... Eh, otra cosa del mundo de los videojuegos en general. Es en plan... Que... No sé si lo habéis dicho ya en Game Room porque la verdad, el último capítulo no me lo he visto. Justo el último, el, el anterior a este, en plan, el último de la sí, temporada sí, ya, anterior, excusas. no me lo he visto. ¿vale? <risas> Pero el Ark 2 tiene una pintaza, una pintaza. Pues mira, Ark cuando 2. lo tengamos, lo jugaremos y lo diremos. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Me parece puta madre. Me parece eso? de la hostia jorísima Pues como siempre Nos despedimos ya Después de Íñigo <risa> Haz un poco más orgánico No te cortes ahí ¿Qué, Dale, ¿qué, ¿qué es que Recuerden Señores y señores Primero Punto número uno Que pueden contactar Con nosotros En Gaming Room Barra baja de En Twitter Y en Euska digital El tingle de contacto Es verdad ¿Dónde hay? Eh, <risa> Y segundo Que eh, también Pueden colaborar Con nosotros En Twitch eh, Suscribiéndose Tanto con Prime Como sin Prime En Twitch.tv Barra Euska digital Además uh -huh. Con contenido exclusivo eh, Las grabaciones De los directos con pre y post, eh, programas eh, especiales eh, Backend y tal, el drop también viene, viene todo, está todo ahí en el Me post, encanta porque precisamente tienes presión para potencia de fuego, Íñigo. al like, por favor, y gracias. A ver, no, no tan, tan bien porque sí, mi cerebro no va tan el rápido. En fin, también, bueno. también, os digo, también os digo una cosa. Eh, sí, Íñigo, muchas gracias. Pero voy a repetir Porque sí Es importante lo del Twitch En plan el Patreon no ya, ya explicamos por qué no, si, ya queréis, no. si queréis saber el porqué Os suscribís al Twitch Y así lo escucháis En el último baquete claro, eh, De hecho De hecho eh, Ese episodio creo que está eh, Libre para todo el mundo En el Patreon Porque ah, la vale. de, Vamos a cerrar el Patreon nos no explicamos por qué Pero el Patreon gente, la, ahí En 5 eh, o 6 días va, de, va a dejar de existir Correcto Entonces así que... Gente Suscribíos al Twitch Porfa Además Estamos en proceso De crear emotes De roles y demás Entonces va a estar bonito vale Para que podáis también colaborar el Otra plan, cuestión así. Eh, sobre el jingle de contacto Los episodios de Gaming Room A partir de ahora Van a, a estar a, a partir de en, Básicamente cuando esté esté publicado Van a estar En una nueva maravillosa web Que estamos haciendo Pero ¿verdad? el link sigue siendo el mismo El link uh -huh. es el mismo O sea, tú entras a Gamingroom.euscadigital.es Y ahí aparece todo Pero ahora está todo Bajo el paraguas De eh, <risa> la web principal Euskadigital punto show so, no va a cambiar nada, en teoría todo va a seguir igual, estamos haciendo pruebas y parece que todo sigue igual, pero ahora eh, cuando entres a buscar gaming room hay otras cosas, que es el propósito de esa cosa. Correcto, por lo tanto, ahora sí, vamos a eh, coger potencia de fuego. Eh, Íñigo, es que es que no, no puedes hacer esto porque ahora no puedo cuadrarlo, tío. Me da igual, no pasa nada. Vamos a hacerlo bien, no, vamos a hacer final. No, vamos a hacer final sí, bien. Entonces, ahora sí, eh, agradecer a todo el mundo. Vamos a empezar por partes. A Miquel, como siempre, por su producción. Hoy no está aquí, pero da igual, porque nos ha abierto la puerta. La producción ha sido ácida. La producción ha sido ácida porque nos ha abierto la puerta. Entonces, gracias, Miquel, como siempre, por el trabajo que haces. Gracias, Íñigo. Puede estar con nosotros hoy aquí de sonido, de colaboración, de todo de meternos Yo puedes estar como Miquel en Naukast Y no puedes, no puedes porque te retengo yo aquí Me ha quitado ese privilegio ¿Qué? Oye, que el que estaba atado era yo, eh <risa> Bueno, perdóname, yo ya he aguantado a esta radio casi, bueno, más de 10 años no, sin esposa Correcto, eh, José Andrés, ¿cómo ha sido tu experiencia en el programa de hoy? Pues oye, pensaba que iba a salir peor de lo que esperaba, o sea, salió mejor de lo que esperaba ¿eh? <risa> <risa> pero vale pero, pero vale No sé, me ha molado y volveré, volveré la verdad es que, no, no vamos a tener para esta temporada 4. Le, ¿sí? le, voy a, le voy a poner yo nota, porque ya he visto tantos pasos por aquí que le voy a poner yo nota. <ríe> Íñigo, me cago en tu putísima desgracia. <ríe> ¿Qué pasa? <ríe> ¿Te vas a meter conmigo para sí, sí, a ver, top, sí, tier, sí. top tier. No, espera, espera, Iñigo, yo. Top 3 invitados. No, no. No, no, no, no, no, no Top 1 invitados. Con, con <ríe> ah, bueno, bueno no, eh, Colaboradores, Aitor, Aitor, colaboradores. Aitor, Aitor. Bueno, a ver, Aitor es, es, es respetable, pero vamos. Eh, eh, top 3 fijo. O sea, seguro. Sí. ¡Vamos! Te, te, seguro. Te, te, ya, ya, te, ya te explico yo luego, Lore, para que entiendas por 103. Eh, sí, sí, pero muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. dicho eh, todo esto. Te digo una cosa, te digo otra cosa, te digo otra cosa más. Eh, dado que es tu primer programa y has recibido un sueldo, bueno, un sueldo, sueldo que no vamos a decir. De ¿Un sueldo de Monster? Un sueldo de Monster es verdad. Un sueldo que loco. no vamos a decir. Para eh. el próximo programa te vamos a duplicar el sueldo. Es decir, de nada vas a pasar a nada de vamos. nada. Correcto, 0x2 sigue siendo 0. 12 12, 12. Ahí está. <ríe> Perfecto. Eh, y ya está, te Entonces, voy a entonces. Agradecer como siempre a los oyentes por estar ahí, por acompañarnos, por, por escucharnos, por comentar en el chat, por suscribiros y por todo lo del mundo. Eh, nos vemos muy pronto, con, con muchas más mierdas. Y en, dos en, en con dos dentro de dos semanas con digital Gaming Sarean vuelve también esta semana Sarean que viene vuelve, sí, la semana que viene Correcto, y, y lo dicho como ha dicho Íñigo Pero yo voy a recapitular eh, Nos podéis encontrar en el Twitter, en el Twitter de Gaming Room, En el Twitter de digital también solemos hacer eh, sorteos Solemos hacer de todo, subimos mierda, estoy muy activo en el Twitter Y <risa> en, el, activo, en el resto ¿no de redes eh, También YouTube Y el correo nos podéis escribir Así que más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco ¡Nos vemos! Su no, esa, esa frase no tiene más que si la gritas. Yeah. O sea, no, no, no. Está, es, o sea, te voy a poner el drop otra vez. <risa> para, lo hago yo si quieres. Lo hago no, yo. No, yo. no, no, necesito, necesito hacerlo <risa> yo por orgullo. Es orgullo, es orgullo. <risa> pero coño, Venga. tiene que llegar bien si lo grito. No, no, no, no, no, no. No, no, no, grita, no lo grites. Que, no claro. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Como siempre, <risa> nos vemos. Bruta, bruta. Ahí Ahí las cuadrado bien, ahí estás.